esta charla plenaria sobre cómo será el ámbito de la salud en la cuarta revolución industrial la revolución de la inteligencia artificial que viene ya mismo os presento un ponente que ya conocéis muchos, pero otros muchos no se llama carlos santana o en youtube que si no lo seguís puede suscribiros a su canal y es especialista en inteligencia artificial e informática y creador de contenido que acumula más de 600.000 suscriptores en youtube yo diría que 640.000 Ayer miré y era 640.000, es un, es un grande de YouTube ahora mismo. Eh, y ya está, os lo presento, os dejo con él y muchas gracias Carlos por venir. Sí, buenas, buenas. Uy, qué alto se oye. Están todos despiertos de la siesta. Eh, como hay huecos por aquí delante, si queréis estar más cerca y estamos más en familia, os podéis acercar. ¿eh? Si, si queréis que se vea mejor, ¿no? a lo mejor los de la última fila, los malotes estáis ahí ¿eh? <risa> eh, bueno a ver eh, ya me han presentado pero para que sepáis un poquillo de dónde vengo y a dónde voy a ver esto no funciona hay, hay un de abajo, de abajo. abajo vale eh, bueno pues sí eh, soy youtuber me he colado aquí hoy <risa> en, este, en este evento soy youtuber me dedico a hacer divulgación científica y en concreto me dedico a divulgar sobre inteligencia artificial mis estudios pues, son de ingeniero, ingeniero informático estudié un máster en, en la Universidad de Helsinki de Data Science y toda la parte de, de inteligencia artificial. Y en ese momento me empecé a dar cuenta de que lo que estaba sucediendo, la revolución de la inteligencia artificial, era una cosa muy potente, una cosa muy interesante que estaba ocurriendo, que a mí me tocaba una sensibilidad de, oye, yo siempre he querido aprender pues cómo funciona un ordenador, cómo puedo instruir al ordenador a que haga cosas y de repente me están diciendo que ahora podemos hacer que el ordenador aprenda solo a hacer esas cosas ¿no? y a resolver problemas que, bueno, como se está comprobando hoy en día, pues hace unos, unos años era impensable. Entonces, hoy mi objetivo aquí es contaros lo que está sucediendo en inteligencia artificial, hacer el viaje y lo he tematizado un poco con la parte de medicina eh, para que entendáis un poco cómo puede afectar a, a vuestro sector toda esta revolución que se está viviendo. Repito, soy ingeniero informático, no, no, no sé de medicina, no sé de la parte de bio, si digo una cosa mal de la parte de bio, me lo vais a permitir, luego me corregís en la ronda de preguntas, es simplemente para que tengáis nociones de lo que, de lo que está sucediendo. Quiero saber una cosa, voy a hacer un estudio demográfico rápido, ¿quién sabe lo que es GPT-3?, ¿vale?, ¿quién sabe lo que es DALI-2?, ¿quién sabe lo que es AlphaFold 2 Vale, ah, interesante, interesante. Os va a gustar, yo creo, ¿eh? la charla de hoy. ¿Quién sabe lo que es la inteligencia artificial? ¿Seguro? ¿A que empiezo a preguntar? ¡Examen sorpresa! No, lo, os lo voy a contar yo. Inteligencia artificial. A ver, este término es un término complicado porque el concepto de inteligencia ya de por sí es complicado. No el tenerla, que también, sino el definirlo. Seguro que si me pongo a preguntar por aquí qué es la inteligencia natural para vosotros, pues tendríamos un montón de definiciones. Pero bueno, más o menos tenemos una intuición. Y la inteligencia artificial habla de esto, ¿no? habla de cómo podemos conseguir que un ordenador ejecute, implemente de forma artificial esta inteligencia que nosotros presuponemos. Esto lo hacemos no desde una forma eh, estructurada, formal de darle inteligencia, sino que lo que hacemos es buscar que resuelva problemas que nosotros consideramos que son inteligentes, ¿no? Cuando vemos que de repente Deep Blue vence a Kasparov jugando al ajedrez, decimos, hey, este sistema en cierta forma es inteligente. Y la inteligencia artificial es un término eh, pues, bastante antiguo. No es que sea nada nuevo, no es una revolución que esté ocurriendo actualmente, sino que existe desde hace décadas eh, esto de intentar programar a las máquinas para que parezcan inteligentes. Dentro de esta idea, el hacer a una máquina inteligente, pues depende de qué habilidad de inteligencia le demos, nos puede dar diferentes sectores dentro de la rama de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo hago que una máquina sea capaz de ver, porque la capacidad de ver es una capacidad inteligente, ¿no? el reconocer patrones, el yo reconocer que aquí hay una persona, que no es el fondo, pues estamos hablando de la habilidad de ver, si la implementamos en una máquina, hablamos del de campo de la visión por ordenador, computer vision. Si, por ejemplo, nos movemos a la capacidad de moverme, ¿Vale? El estar de pie, moverme, pues también es algo inteligente. Estamos haciendo que todo nuestro cuerpo responda a nuestras instrucciones de movimiento. Estamos en el, en el área de la robótica. Si, por ejemplo, el lenguaje yo estoy comunicándome con vosotros, estáis entendiendo el mensaje que transmito, lo decodificáis en vuestra cabeza, espero que lo entendáis. Aquí estaríamos hablando del campo de la, eh, del Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Y así como veis, pues cada habilidad inteligente que se nos ocurra, puede tener un equivalente artificial, un sector dentro del área de la inteligencia artificial. Una de estas habilidades... Hay más, ¿vale? Hay muchas más habilidades. Una de estas habilidades destaca por encima de las otras. Y es una habilidad que en los últimos años ha ganado bastante popularidad. ¿Qué habilidad inteligente creéis que hemos conseguido implementar en las máquinas que nos puede resultar interesante y que destaca dentro del concepto de inteligencia? ¿Interacción con el usuario? No. ¿Análisis de datos? Un mm, poco más genérico. ¿Qué habilidad relacionada con la inteligencia creéis que nos interesa que una máquina tenga? ¿Creatividad? No. Razonamiento Tampoco, aunque se ha conseguido. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Aprendizaje? Aprendizaje. Porque hasta ahora lo que estoy contando es que nosotros podemos programar a la máquina para que tenga este esta idea de inteligencia. Yo puedo programarla para que detecte una cara y será visión por ordenador. ¿Vale? Yo le puedo decir, hey, una cara tiene un patrón blanco y negro para los ojos, dos ojos y una nariz, pues te puede dar la idea de una cara. Yo ahí estoy programando esa inteligencia en la máquina, la máquina la ejecuta. Cuando esto sucede, la máquina ejecuta un algoritmo de inteligencia artificial, pero no ha aprendido ella sola. ¿Se entiende esta idea? Vale, Cuando hablamos de esta habilidad de aprender, es cuando hablamos de Machine Learning. Aprendizaje automático, aprendizaje máquina. Ahí es cuando hablamos de aprendizaje máquina, Machine Learning. Este concepto es el que últimamente ha empezado a popularizarse y que tan interesante es. ¿Por qué es interesante? Por esto, porque es transversal. Todo lo que hemos visto antes, todas las habilidades de ver, la habilidad del lenguaje, la habilidad de razonar, de creatividad, todo lo que me habéis dicho, podemos hacer que una máquina aprenda automáticamente. Que dentro de la inteligencia artificial tenemos un sector, un campo de estudio que se llama Machine Learning, que es esto de aquí, donde podemos conseguir que la máquina aprenda automáticamente a hacer todo esto. Y esto es súper, súper potente. ¿Hasta aquí se entiende? Estamos en el nivel cero. Vale, esto es fácil. Al final hay examen, ¿eh? Así que todos atentos. Fijamos en un detalle. Inteligencia artificial, el concepto, el concepto existe desde 1955. Machine learning, desde 1959. Tampoco es que sea súper, súper novedoso. Entonces, ¿por qué estamos escuchando tanto esto del machine learning ahora? Hmm. Por esto, el deep learning. ¿Nos suena el deep learning? ¿Sí? ¿Sabemos lo que es el deep learning? <risa> Lo ponemos en los títulos de los proyectos porque suena muy fancy y muy guay. Y no tan más presupuesto. ¿No? Eh, deep Learning es Machine Learning con redes neuronales. No hay más. ¿Vale? Dentro de esta habilidad que tenemos de que una máquina pueda aprender a hacer tareas a partir de analizar datos... Tenemos un montón de algoritmos que lo pueden ejecutar, algoritmos de regresión, eh, árboles de decisión, KNN, K-Means, eh, tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Pero una de ellas, que se ha descubierto últimamente, que funcionan muy bien, son las redes neuronales artificiales, que son un tipo de algoritmos que están inspirados en cierta forma en cómo funciona el cerebro humano y es una inspiración bastante ligera, vamos a decir, o sea, tampoco hay que tomárselo tan estrictamente, pero bueno, las redes neuronales son ese algoritmo que se ha comprobado que cuando tienes una gran cantidad de datos consiguen darte un rendimiento superior al otro tipo de herramientas que tenemos. Esto es lo que ha hecho que la revolución del Deep Learning, del Machine Learning, de la Inteligencia Artificial esté ocurriendo ahora. Pero de nuevo, las redes neuronales son de 1958 a 1986, sería como el periodo en el que se gestaron estos algoritmos, desde la salida del perceptrón hasta el algoritmo de backpropagation. Entonces, ¿por qué ahora esto está de moda? ¿Qué factores creéis que ha hecho que las redes neuronales estén ahora tan de moda? Hay tres factores. La de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Vale. ¿Y ese escáner que te está dando entonces? Datos. Datos. GPUs. ¿Tenemos dos? ¿Qué nos falta? La mejora en algoritmos. ¿vale? Justo estos tres factores son los que han hecho que eh, el Deep Learning siga eh, progresando y siga avanzando. Algoritmos. Evidentemente las redes neuronales sí, en 1986 pues tenemos... Una red neuronal ya más completa, más formada, pero esto no para aquí. Se siguen desarrollando arquitecturas que cada vez son más customizadas para cierto tipo de datos. Una red neuronal no existe sola como tal, sino que existen redes neuronales convolucionales para análisis de imágenes, eh, redes tipo transformers para análisis de secuencias. Es decir, tenemos redes neuronales de diferentes tipos para diferentes cosas. Otra, datos. Vivimos una, en una sociedad digitalizada. ¿Vale? La tercera revolución industrial que todos en esta sala la hemos vivido es el salto de lo analógico a lo digital. ¿Quién de aquí recuerda ir a una tienda Kodak, Kodak, Kodak. para revelar fotos de vacaciones? vale? Ese, esa transformación que se vivió en el sector de la fotografía de que de repente ya no ibas con la cámara y el carrete ahí y se lo dabas al señor y a las semanas te daba las fotos, ese cambio, esa transformación es la digitalización de las sociedades. Eso nos ha dado un fenómeno que es el fenómeno por todos conocidos del Big Data, el tener una gran acumulación de datos que llegados a un punto nos damos cuenta de que si los analizamos, oye, tienen un montón de valor para las empresas y justamente qué algoritmo nota toda esa riqueza ¿Quién puede gestionar toda esa gran cantidad de datos para sacar de ahí patrones y análisis y, y, y darnos valor? Las redes neuronales. Y por último, lo ha dicho muy bien él, el hardware. Y no el hardware en, en abstracto, sino aquí hay que agradecérselo a los jugadores, a los gamers, a los que jugaron al Minecraft eh, del año 2000 al 2010, que generaron una industria entera donde los procesadores de gráficos, las GPUs que tenemos todos en el ordenador, pues se fueron desarrollando. Y esto fue interesante porque teníamos de repente en nuestro ordenador un tipo de procesador que era altamente paralel, o sea, nos permitía ejecutar de forma eficiente algoritmos que estaban altamente paralelizables, que podíamos distribuir en muchos nodos de computación. Esto es algo característico en los gráficos por ordenador, pero también es característico en las redes neuronales. Una red neuronal está compuesta por un montón de neuronas y cada neurona es un centro de procesamiento que podemos mandar a cada uno de estos núcleos. Estas GPUs, cuando descubrimos de repente que podíamos entrenar redes neuronales de forma más eficiente en este tipo de procesador, pasamos de semanas de entrenamiento para un problema determinado a días. Cuando esto ocurre, cuando pasas de semanas a días, puedes iterar mucho más rápido, puedes ser mucho más ágil. Y eso te permite entrenar con más datos y poder desarrollar nuevos algoritmos. ¿Vale? Y entras en un ciclo virtuoso súper, súper interesante, que es lo que genera la revolución del Deep Learning que estamos viviendo ahora. Una revolución que empieza en 2012. En 2012. ¿Vale? A lo mejor alguno me dirá, pero yo es que trabajé en un proyecto de redes neuronales en 2005. Bien, felicidades. Pero es en 2012 cuando las redes neuronales empiezan a ser populares. Antes, de hecho, estaban denostadas en la universidad. Muchos profesores conocen que eh, si tú hacías un proyecto con redes neuronales en 2004-2005, era porque no sabías cómo resolver el problema. Se lo tirabas a la caja negra y ella la resolvía. Pff, está feo, ¿vale? Ahora ya son populares. Y el motivo de por qué estamos hablando de la inteligencia artificial a día de hoy es porque creo que estamos viviendo ahora mismo, en 2022, 10 años más tarde, una ventana de oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque ahora muchas de estas herramientas están pasando del plano académico al plano de producto. ¿vale? Y estamos viviendo una revolución donde estos algoritmos están empezando a demostrar todo el potencial que pueden desarrollar. Creedme que estamos viviendo una revolución similar, si no más grande, a la llegada de la computación clásica eh, a nuestra sociedad. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué vais a decir? <ríe> Me tenéis que creer. Y yo aquí tengo que justificarlo y voy a intentarlo. ¿Cómo empieza esta revolución? Bueno, esta revolución, bueno, perdón, os voy a hacer el viaje, os voy a intentar explicar cómo ha sido estos últimos 10 años eh, y qué aplicaciones nos ha dado dentro del ámbito de la medicina, y además lo vamos a hacer pasando por los tres sectores principales, que es la visión por ordenador, modelos generativos y procesamiento de lenguaje natural. Y en cada uno de estos apartados me voy a ir parando para explicaros estos tres factores. La transversalidad de la inteligencia artificial, que yo creo que es importante uno de los motivos que explica por qué es tan revolucionaria, la exponencialidad, el rápido desarrollo que estamos viviendo, todo lo que se ha avanzado solamente en 10 años, y por último, lo accesible que es como tecnología, tanto para su aprendizaje como para su aplicación. Y todo esto en el tiempo que nos queda. Y vamos a empezar con la visión por ordenador. La visión por ordenador, como hemos dicho, es que la máquina pues, pues, sea capaz de entender, de percibir patrones dentro de datos visuales como vídeos, imágenes, etcétera, volúmenes tridimensionales. Y con esto vamos a explicar la transversalidad. Pero bueno, antes quiero que entendáis cómo empieza esta revolución en 2012. ¿Por qué 2012 se sitúa como el punto clave en el que el Deep Learning se empieza a desarrollar? Y eso se explica con este dataset de aquí. Este dataset se llama ImageNet. ¿Vale? Y es un dataset que agrega más de 14 millones de imágenes para más de 20.000 categorías diferentes. Quiero que penséis en vuestra cabeza mil categorías, no 20.000, sino mil, de cosas diferentes. ¿Se os ocurren mil cosas diferentes? Son muchas. ¿vale? Hablamos de diferentes tipos de animales, diferentes tipos de objetos, camiones, vehículos, tal, tal, tal. ¿vale? Pues ahora vamos a intentar que un algoritmo aprenda a clasificar todas estas imágenes automáticamente, en estas categorías. Si tú como un programador de la programación clásica tuvieras que hacer un programa así a mano, es decir, que tú implementes esta inteligencia, que tú cojas las imágenes que son matrices de números que tienen patrones y te piden, oye, clasifícalo de alguna forma, ya os digo yo que no podéis encontrar una solución. Pero sin embargo el humano puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? En este caso, este dataset pretende ser difícil pretende ser un problema complejo, porque estaba presentado en una competición que le pedía justamente a los investigadores esto. hey presentad soluciones para clasificar las imágenes de este dataset. El equipo que mejor lo haga, pues se lleva un aplauso, porque no me acuerdo cuál era el premio en este caso. ¿Vale? Pero es interesante porque eso nos permite desarrollar nuevos métodos para clasificar eh, imágenes. No se va a ver bien, pero os lo ilustro rápido. Eh, si sí, se ve bastante flojillo, pero bueno. Esto que tenemos aquí es una gráfica donde se ve en el eje X los diferentes años de esta competición. El primero que empieza, que no se ve muy bien, es 2010. ¿vale? 2010. Luego tenemos 2011, 2012, 2013 y tal. Y luego los puntos que tenemos, que solo se ven los morados, pero creedme cuando os digo que hay otros puntos grises, son las posiciones, las tasas de error que consiguieron los diferentes equipos que se presentaron ese año a esta competición. Evidentemente, el que está en morado, que es el valor más bajo, es el que gana. ¿Vale? en esta competición y fijaos cómo en 2010 pues la tasa de error la tasa de acierto perdón eh, se sitúa en bueno, sí, la tasa de error se sitúa en torno al 27% es decir de cada 100 imágenes pues estos algoritmos fallaban en 27 imágenes no estaba mal. El siguiente año 2011 el mejor equipo lo que logra es en torno al 25% no mejora mucho. La cosa está más o menos igual. Y fijaos cómo el resto de equipos, eh, no sé si en la pantalla lo estaréis viendo mejor, pues se eh, comprimen, están como más cerca, están en torno al eh, 25-50% de los resultados. Lo que pasa en 2012 os sorprenderá. Y es que en 2012 se presenta en esta competición la primera solución basada en Deep Learning, basada en redes neuronales convolucionales, que son estas redes neuronales que están especializadas para entender muy bien las imágenes. Y es la primera vez que la presentan. Y fijaos qué pasa con el punto. Ueh, se separa. ¿vale? El punto morado cae drásticamente 10 puntos porcentuales. Y en ese momento, industria y academia dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto de repente funciona tan bien? ¿vale? Este es el punto donde se sitúa la revolución del deep learning. Este es el momento en el que la gente dice, hey, de repente tenemos una tecnología que nos permite poder clasificar como nunca hemos podido antes todas estas imágenes. Y aquí es donde empieza la revolución. Ojo, 2012 es hace 10 años, 10 años, y todo lo que ha venido después pues, ha sido totalmente increíble. Fijaos cómo luego a partir de ahí, pues el resto de años, el punto ya está situado en una posición donde eh, todos los equipos utilizan Deep Learning para resolver esto. Entonces con esto lo que empieza a aparecer son un montón de aplicaciones súper, súper interesantes dentro del área de la visión por computador. Es dentro del deep learning el área que más despunta, la que sirve de eh, punta de lanza para ir abriendo camino a toda esta revolución de, del deep learning. Y empezamos a ver un montón de aplicaciones que van llegando a nuestra vida y vemos cómo se va transformando eh, un montón de sectores productivos de nuestra sociedad. ¿no? Eh, con esto estamos explicando un poco la transversalidad que comentaba antes, el cómo esta tecnología la podemos ir aplicando a diferentes sectores, permitiendo que un mismo algoritmo, que son las redes neuronales convolucionales, nos permitan pues, desarrollar cosas como las que vemos aquí. Conducción autónoma. Hace 15 años era impensable hablar de conducción autónoma como tal. Podéis buscar en YouTube vídeos de competiciones de conducción autónoma, son muy graciosos. ¿vale? Vais a ver coches, Funcionando como no deberían, es ¿vale? bastante divertido. Ahora mismo que tenemos, pues tenemos varias empresas, tenemos robotaxis en eh, donde era en, en una de las ciudades en Phoenix, en Estados Unidos, con la empresa de Waymo. Tenemos Tesla que ya está aportando que pueden hacer la conducción autónoma mmm, completa, según dicen ellos. Bueno, tenemos un prototipo bastante cercano justamente de esto, ¿no? de un vehículo autónomo. ¿Cómo funciona este vehículo autónomo? Comentabas antes el tema del LiDAR, este no tiene LiDAR. Este funciona únicamente con sistema de cámaras. Al igual que tú conduces con tus ojos, con tus dos camaritas de aquí, eh, este vehículo conduce con ocho ojos, ¿vale? un poco, poco más que nosotros, pero su cerebro es el que procesa toda esta información y el que permite, utilizando estas redes neuronales, aprender a entender dónde hay peatones, dónde hay otro vehículo, dónde hay obstáculos, etcétera. Son robots, ¿vale? Los coches son robots, pero si queréis robots, tenemos robots también. Boston Dynamics, seguramente habéis visto muchos prototipos de estos robots, son espectaculares, bailando, haciendo un montón de piruetas. Muchos de estos robots realmente no usan Deep Learning por detrás, usan mucha programación clásica de robótica, pero es cierto que ya para adaptarse y moverse por el escenario y si tienen algún obstáculo evitarlo, ya están empezando a integrar algoritmos de este tipo. Y posiblemente en la próxima década veamos cómo estos robots van a aprender toda esta movilidad tan espectacular con algoritmos de Deep Learning ¿no? y modificando su forma de, de funcionar. Oye, los smartphones que tenemos todos en el bolsillo, sacáis el móvil, sacáis una foto o sacáis un selfie, salís guapísimos todos. ¿vale? Y salimos guapísimos porque aquí hay un montón de procesamiento computacional basado en Deep Learning, donde se está, por ejemplo, segmentando lo que eres tú y lo que es el fondo para desenfocar el fondo, porque eso da apariencia de cámara más profesional, te añade brillos, te modifica la iluminación, todo esto de nuevo, algoritmos de Deep Learning. Está guay. Y eso nos lleva al último punto, que también sería otro caso de, de, de aplicación, ¿no? que es cuando, oye, en sectores como en el de la medicina tenemos un montón de datos que también están basados en imágenes, en vídeos, en volúmenes tridimensionales. Podemos utilizar estos mismos algoritmos para analizar estos datos y para que nos sirvan y nos asistan y nos sustituyan, ya veremos, en eh, este tipo de, de trabajos y de decisiones que tomamos los humanos. A esto me refiero con la transversalidad un mismo algoritmo aplicado a todos estos sectores. Pero es que luego, y nos vamos a ir dando cuenta en la charla, también existe transversalidad vertical. Podéis coger cualquier sector productivo y dentro de ese sector podéis encontrar cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a un montón de niveles. Y lo vamos a ver en el caso de la, de la medicina, ¿no? de la salud. Cómo se puede aplicar tanto en investigación básica como en la atención al paciente que está al final de todo este proceso. Vamos a ir viéndolo. ¿Cómo aplicamos visión por ordenador en medicina? Diagnóstico automático, esta es como la más evidente, ¿no? Lo estamos comentando. Tenemos un montón de datos basados en imágenes, tenemos un montón de datos basados en vídeos, en volúmenes 3D. Podemos empezar a automatizar este proceso de diagnóstico. Internet se suele llenar de titulares muy grandilocuentes, que además vienen de las grandes empresas tipo Google, Meta y todas estas, que hacen un tipo de investigación más basada en el marketing también, pero bueno, es una investigación que también hay que tener en cuenta, donde nos dan titulares como, oye, pues tenemos un sistema que detecta el cáncer eh, en un tejido pues, al 99%, ¿no? Es capaz de detectar si hay o no hay, a un 99%. O si sea, hay un proceso ahí de, de metástasis, sí, puede ser, no sé, no sé si lo estoy diciendo bien. O, por ejemplo, eh, para radiólogos, eh, pues tenemos un sistema automático que en una mamografía, pues te puede detectar... Eh, te puede hacer una mejor detección de falsos positivos falsos negativos que lo que hace un radiólogo humano. Estos son de artículos reales, ¿vale? de papers reales, sistemas automáticos que ya pueden hacer detecciones, análisis, mucho más precisos que los que podría hacer un humano. ¿Sustituye esto a lo humano? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? No, ¿Sí? No, no, esto todos negamos con mucha fuerza. Por ahora no, por ahora no. ¿Qué es lo interesante? Que estos sistemas predicen cosas mejor que el humano, pero el humano también a veces predice cosas mejor que la máquina. Y es cuando se trabaja en, en simbiosis, ¿no? cuando tenemos el doble conjunto del humano-máquina utilizando este sistema, que conseguimos la mayor área de, de, de acierto. Entonces Esto es interesante porque por ahora estos son herramientas, no nos sustituyen. Son herramientas que nos ayudan, nos acompañan. En todo este proceso de, de diagnóstico. De hecho, he revisado esta noticia hoy y creo que en Estados Unidos eh, se ha empezado a utilizar a nivel comercial hace dos días y esto es un trabajo que lleva ya años, pero parece como que ya ha pasado todas las trabas burocráticas para poder empezar a utilizarse como tal. Eh, esto nos lleva a un futuro donde vamos a contar con herramientas que seguramente podremos ejecutar incluso en nuestro propio dispositivo este es el concepto de Edge AI que es que la inteligencia artificial se pueda ejecutar bueno se podría ejecutar en tu dispositivo móvil en la nube o en tu dispositivo móvil en el propio móvil y donde podríamos tener casos como este que también es súper interesante de Google donde para eh, el tema de la, de la ceguera que se te puede producir por diabetes que me ha aprendido la palabra retinopatía diabética Vaya palabras, luego la gente se me queja en el tema de inteligencia artificial, pero ojo. Que es el tema de que, bueno, si tú tienes diabetes, pues se pueden ir generando daños en la parte de eh, los capilares sanguíneos que hay por la retina. Corregidme, por favor, si estoy equivocado en esto. Y que se puede diagnosticar con antelación si tú te haces un análisis del de estado de esa retina. Esto en países como la India te podría... Eh, obligar a tener pues a un profesional en, mucha, o sea, en muchas de las regiones que existe allí eh, tendrías que tener un profesional dedicado para hacer esto cosa que es inviable con un sistema como este automático donde podríamos hacer una primera criba un primer análisis con el propio dispositivo móvil que es lo que este año Google quiere empezar a experimentar te podrías sacar tú la foto y se podría hacer el análisis automáticamente vale esto para países en vías de desarrollo pues puede ser una revolución tecnológica más cosas. Eh, esto conecta un poco con lo que vamos a ver luego, que es la parte de generación de contenido. Y es que cuando un algoritmo de Deep Learning es capaz de aprender a reconocer los patrones que hay en una imagen, también puede aprender a hacer cosas súper interesantes como limpiar esa imagen, entender o darle más resolución, añadir detalle donde falta. ¿vale? Esto, por ejemplo, en imágenes médicas se utiliza muchísimo, que es todo el tema del denoising, el, el, la eliminación de ruido. Fijaos cómo... Un algoritmo de inteligencia artificial puede coger una imagen como esta, donde tenemos evidentemente una cantidad de ruido que yo, por ejemplo, no sabría reconocer qué patrones tenemos ahí. Y con un sistema de limpieza automático que ha sido entrenado con un montón de imágenes médicas anteriores, normalmente el proceso suele ser al revés. suele coger la imagen de la derecha, la corrompe a esta, a esta imagen de aquí y con esto luego entrenas al sistema para que haga el proceso contrario. ¿no? Y esto es súper interesante porque conecta mucho con, eh, con la parte de modelos generativos que están ocurriendo hoy en día. Pues eso te da una imagen súper, súper nítida de lo que sería el patrón que se oculta detrás de todo este ruido. De nuevo, todo esto utilizando inteligencia artificial. Segmentación automática. ¿Alguien ha utilizado alguna vez esta tecnología? Sí, ¿no? Segmentación automática. Este es un tema de inteligencia artificial que justamente utiliza un tipo de arquitectura de red neuronal que se llaman units, son súper interesantes, que vienen justo del sector médico. Entonces me parece súper bonito ¿no? la transferencia de conocimiento que se da, porque ahora mismo las units quizás sean, y la gente no lo sabe, de las arquitecturas que más se están utilizando dentro del de mundo de la inteligencia artificial. Porque hay modelos de generación de imágenes que están utilizando esta arquitectura, eh, en, en un montón de cosas. No sé si conocéis DALI2, Stable Diffusion, pero bueno, sería el caso. Con este tipo de algoritmos eh, lo que conseguimos es una segmentación automática. El poder coger de repente un tejido con un montón de células y decir, oye, sepárame cada una de ellas y así ya no requiere de un etiquetador humano que haga todo este proceso. Esto, por ejemplo, hace unas semanas que estuve de visita en... En el Parque Tecnológico de Yucatán me estaban comentando que para la enfermedad de Chagas eh, ellos utilizan justamente esto. Bueno, no, por ahora están en el proceso de entrenamiento, están etiquetando manualmente de un tejido celular pues, la aparición de huevos de, de este parásito y, y lo que quieren hacer es automatizarlo con Deep Learning, porque así automáticamente en un segundo pues, pueden hacer el conteo automático de la presencia de, de esta enfermedad. Esto lo podemos aplicar a dos dimensiones, pero también lo podemos aplicar a tres dimensiones. Eh, el tema de la segmentación eh, se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para analizar tejidos. Eh, cuando tienes un tejido y lo tienes segmentado en diferentes láminas, pues puedes aplicar esta segmentación 2D, pero también en tres dimensiones. Y eso está permitiendo pues, hacer recreaciones de cómo son eh, las neuronas dentro del cerebro de un ratón, pues, para poder hacer eh, diferentes análisis a, a futuro. Eh, esto es súper interesante también, tiene que ver un poco con, con lo que estamos viendo, lo que estamos viendo aquí es una animación. Eh, no exactamente, no es. Eh, no estamos utilizando inteligencia artificial para visualizarlo. Esto es una técnica de microscopía, eh, bueno, bastante nueva de los últimos años, que seguramente conoceréis. Pero en este caso lo interesante es que esta técnica de microscopía que te permite ver eh, animaciones y vídeos de la célula, su comportamiento natural. Eh, en este caso, el procesamiento que llevaría a ser este, poder ver este vídeo, cuando se genera a través de este microscopio se generan unos tres terabytes de datos, ese procesamiento de datos requeriría días, pero sin embargo NVIDIA a través del uso de inteligencia artificial ha conseguido poder visualizarlo en tiempo real, ¿Vale? con lo cual puedes ver en tiempo real cómo se van produciendo diferentes procesos como por ejemplo el que vemos aquí ahora, ¿no? que va a ser súper curioso, ¿Vale? esto es súper, súper interesante, porque nos da una nueva forma de poder ver a la naturaleza en tiempo real, eh, esto, esto es fascinante, a mí esto me gusta mucho, todo el tema de microscopía. ¿eh? ¿Qué más tenemos? A ver, si nos vamos con el concepto de transversalidad al sector de la medicina, pero a otro ámbito completamente diferente, me puedo ir a la pandemia. En la pandemia, una de las cosas que teníamos y necesitábamos eh, saber... Con, con mucha certeza era el tema de cuál era la cadena de transmisión, ¿no? de quién se relacionaba con quién, en una ciudad qué contacto había entre la gente. Esto es una cosa que utilizando las mismas tecnologías de las que estamos hablando hoy, eh, estas redes neuronales convolucionales, podemos conectarnos a un montón de webcams en las ciudades y hacer un análisis como este. Podemos saber exactamente quién se relaciona con quién, qué grupos se van juntando, quiénes no se juntan y tener una telemetría en tiempo real de cuál es la, la cadena de contagio ¿no? de, de una ciudad. Esto en China, por ejemplo, se lleva bastante. Esto aquí en Europa como que no, no ha cuajado mucho ¿no? lo de usarlo a webcams. Pero esto es un proyecto que, por ejemplo, cualquier chaval en su habitación podría aprender a hacer en una tarde, y no exagero. Con la tecnología que tenemos hoy, hoy en día, esto es bastante sencillo de hacer. Hemos hablado de COVID. Y aquí estamos hablando de la parte de visión, pero lo voy a conectar con la percepción. Al final la parte de visión eh, lo que tiene que ver es cómo entendemos, cómo conseguimos que la inteligencia artificial entienda los datos, le dé sentido, los estructure. Y esto es una cosa que va a dar un salto, eh, va, va a pasar al siguiente nivel en el momento en el que ya no hablemos de análisis de imágenes, sino también análisis de vídeo. Esto es una cosa que seguramente veamos funcionando dentro de muy poco y es cómo estos algoritmos no se van a aplicar solamente a unos pocos fotogramas de un vídeo, sino entiendan por completo el flujo natural de lo que está sucediendo en una película, en un vídeo, en un TikTok. Y también esto sucede en la parte del análisis de audio. Dar sentido a todos estos datos en una sociedad multimedia como la que vivimos nosotros hoy en día nos ha permitido tener herramientas que nos han ayudado también durante la pandemia como esta de aquí yo lo he vivido al menos y, he, y es que cuando tú en un vídeo de youtube decías la palabra COVID, pum, ese vídeo <ríe> quedaba lapidado ¿vale? porque existía mucho miedo de eh, la, el, el compartir desinformación a través de redes sociales y tanto tiktok como youtube como muchas otras redes sociales se preocuparon muchísimo de encontrar esta palabra prohibida como sigue sucediendo hoy en día con otras palabras eh, haciendo uso de estos algoritmos de inteligencia artificial. Es gracias a la inteligencia artificial que podemos estructurar toda esta información que hace 5 o 10 años hubiera sido imposible ¿vale? para hacer análisis de este tipo. Ya que estamos hablando de audio, pues podemos pasarnos a otro tipo de aplicaciones que también son muy interesantes. Este es un proyecto de Google que se llama Proyecto Eufonia, donde... Dicen, hey, esto de la inteligencia artificial es súper interesante. Todo el mundo, por ejemplo, está utilizando en su móvil modelos de transcripción de audio, donde tú hablas y te entienden, pero hay personas que tienen forma de hablar diferente, porque a lo mejor un tipo de enfermedad no le ha permitido desarrollar una forma de habla típica. Entonces, vamos a intentar entrenar algoritmos que puedan entender también a este tipo de usuarios. ¿Cómo se hace? ¿Hay que encontrar una arquitectura diferente? ¿Hay que hacer alguna modificación a nivel de red neuronal? No, simplemente hace falta datos que por lo, por lo general es lo que nos falta, datos. Entonces lo que ha hecho Google ha sido recopilar una gran cantidad de datos de diferentes usuarios con diferentes formas de hablar y con eso han entrenado un modelo que ahora sí permite que personas que tengan problemas en el habla pues puedan eh, poder utilizarlo y que se pu puedan ser entendidos también por, por la máquina, cosa que es también pues, algo bastante interesante. Y ya que estamos hablando de aplicaciones con utilidad social, Quiero que entendáis que esta transversalidad que creo que estamos viendo en la parte de visión por ordenador y que es tan evidente de cómo afecta, eh, cómo podemos coger una tecnología y aplicarlo, aplicarlo en el ámbito médico a diferentes eh, sectores, quiero que entendáis que lo potente de esta transversalidad es que cuando tú haces una mejora en esta tecnología, esto afecta a todos estos sectores. Y una mejora que se va a vivir en los próximos años y que ya estamos viendo es el concepto de multimodalidad. Multimodal, multimodalidad tiene que ver con la forma de entrenar a las redes neuronales. Hasta ahora, cuando tú querías entrenar a un modelo de visión, utilizabas imágenes y ya está. Pero desde los últimos años, desde hace dos añitos, desde principios de 2021, lo que se ha encontrado es que si tú entrenas a una red neuronal con más fuentes de datos, no solo con imágenes, sino por ejemplo imágenes y texto, lo que consigues es un modelo de visión por ordenador mucho más potente, mucho más potente mucho más robusto, mucho más similar a cómo nosotros funcionamos. En ese sentido, esta tecnología de aquí me parece súper interesante porque nace de esta simbiosis de este matrimonio entre la visión y el texto. Este modelo de aquí es un modelo que se llama Blip y básicamente lo que te permite es tener pues, bueno, un sistema en el que tú subes una imagen y ya no te clasifica esa imagen de, oye, esto es un perro, esto es un gato, esto es tal categoría, no. Te da una transcripción a texto de lo que esta imagen contiene Perfecta. Esta imagen de aquí la transcribe como una persona que sostiene el objetivo de una cámara en, fronte, en frente de una masa de agua. Es una buena transcripción. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Pues yo aquí veo una aplicación que tiene una utilidad médica brutal para personas que tengan problemas de visión. Cualquiera que haya subido una imagen a redes sociales, sabes que una cosa que se te pide es escribir tú manualmente el texto alternativo para ayudar justamente no solo al SEO de posicionamiento de la imagen, sino también para las personas que no, ten, que no tengan una visión que les permita ver esa imagen. Estos sistemas podrían barrer por completo todo Internet, por completo, y darte una descripción perfecta de lo que hay en la imagen. No solo eso, también te permite, se ve abajo, Visual Question Answering. Esto es que tú puedas coger y escribir preguntas, preguntarle a la imagen qué contiene. Tú puedes decirle, oye, la mano que sostiene el objetivo es la derecha o la izquierda. Y la inteligencia artificial entendería todos los elementos de la imagen y te diría, oye, es la derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bueno, esa mano, ¿vale? La inteligencia artificial lo sabe yo no lo sé. Esto es súper interesante. Esta multimodalidad no solo nos está dando modelos de visión que son mucho más potentes, sino que nos habilita una revolución que muchos habréis conocido, que veremos ahora. Antes de eso, este artículo, este artículo es mortal, fue lapidario. ¿Medicina e inteligencia artificial realmente funciona? ¿Qué creéis? A lo que hemos visto, sí, ¿no? El titular dice, cientos de aplicaciones de inteligencia artificial han sido construidos para intentar eh, bueno, ayudar durante la crisis del COVID. Ninguna de ellos ayudaron. ¿Qué pasó? Si tan... Excelente es esta tecnología, si tantas promesas nos ofrece, ¿por qué falla de repente? ¿Propuestas? ¿Poco tiempo? ¿No habían datos? Correcto. Poco tiempo no había datos. Eh, durante la pandemia todo el mundo quiso ayudar. Todo el mundo intentó eh, desarrollar soluciones como se pudo, faltaban datos, repetimos, y estos sistemas requieren de datos, requieren de datos de buena calidad. Hubo malas prácticas, hubo datos repetidos, datasets mal balanceados, un montón de cosas que hicieron que los sistemas de análisis no llegaran a las conclusiones correctas. Hubo un caso, que es súper llamativo y se cuenta en este artículo, donde la inteligencia artificial aprendía a través de una radiografía a hacer el diagnóstico de qué tan grave estaba el paciente. ¿Sabéis cómo lo aprendió? Mira, la inteligencia artificial, cuando tú analizabas dónde prestaba atención en la imagen de la radiografía, se estaba fijando en la tipografía, en el texto, en el texto que se había utilizado en esa radiografía. ¿Por qué? Porque al parecer a ciertos pacientes lo derivaban a ciertos hospitales y ciertos hospitales tenían una cierta tipografía diferente a otros hospitales. Entonces la inteligencia artificial concluyó, mira, los pacientes más graves los derivan a este hospital, que son los que tienen esta radiografía, así que este valor de aquí, el texto de la radiografía, es una variable a tener en cuenta. Pues vaya mierda. ¿Vale? Ese es un ejemplo de cómo podemos entrenar a un sistema de inteligencia artificial que estaría haciendo muy bien su trabajo, estaría haciendo muy bien su tarea, de, oye, he encontrado el patrón que determina por qué este paciente está grave, y sin embargo está aprendiendo una regla, un patrón que no nos interesa. ¿Se entiende? Eso nos lleva a la siguiente parte. Modelos generativos. El desarrollo exponencial que ha vivido la inteligencia artificial en los últimos cinco años, vamos a decir, se ilustra muy bien con este, esta parte de aquí. Con la inteligencia artificial no solo podemos coger datasets y que la inteligencia artificial aprenda cuáles son los patrones eh, de dichas imágenes para saber si un perro es un perro un gato es un gato. No solo podemos hacer eso, sino que además podemos coger y decir, oye, ahora que has aprendido cuáles son los patrones que caracterizan a un perro, a un gato, la cara de un humano, ¿por qué no intentas reproducirlos? ¿Por qué no intentas generar tú patrones y generas caras nuevas, por ejemplo, o perros nuevos o gatos nuevos? Esto es lo que tiene que ver con los modelos generativos. Eh, en la última década, desde 2014, contamos con un tipo de red neuronal que se llaman redes, eh, redes generativas adversarias, Generative Adversarial Networks, GANs, que nos han permitido hacer esta generación realista de datos. Si tú entrenabas con un montón de imágenes de caras, pues podías generar caras como la que vemos a la izquierda, en 2014, cuando surgen estas redes. En 2014, esa cara era impresionante, esa cara Llamaba mucho la atención porque era la primera vez que veíamos una inteligencia artificial generando caras de este tipo. Y fijaos ahora cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, 2014, 2015, 2016, hasta 2020. En 2020 podemos generar caras como esas. Si entráis en una página web que se llama This Person Doesn't Exist, esta persona no existe, cada vez que entréis os va a salir una cara de una persona que no existe. Es una cara generada con inteligencia artificial. Cada vez que le deis a F5 va a salir una cara nueva nos asustéis si sale vuestra cara puede salir ¿vale? no significa que no existáis sino que la IA pues de casualidad te ha encontrado no pasa nada Re en realidad este desarrollo de 2014 a 2020 ilustra muy bien lo rápido que ha evolucionado todo nos parece pero es que no estamos en 2020 estamos en 2022 y en 2022 la cosa va así y no es que sea golatra y haya puesto una foto mía porque sí, sino que esa foto ha sido generada con inteligencia artificial. Desde 2021 en adelante, os lo he comentado antes, no la parte de modelos de visión se ha hermanado, o ha, eh, ha tenido un matrimonio muy feliz con la generación de texto, con la parte de entender el texto. ¿no? Hemos dicho visión y texto se han, se han fusionado, y en ese sentido es de donde surgen herramientas como las que me permiten hacer imágenes como esa. Ahora mismo y seguramente en 2022 lo habéis escuchado en algún momento, seguro que si pensáis lo habéis escuchado, existen inteligencias artificiales que cuando tú escribes con texto te pueden generar aquello que tú hayas escrito. Es esta combinación de texto y visión lo que hacen que esta tecnología exista. Ahora mismo con inteligencia artificial podéis escribir con texto y generar paisajes espectaculares. Antes comentaba un compañero por aquí que eh, la inteligencia artificial tenía creatividad. ¿La tiene o no? Luego abrimos debate. Podemos pedirle que genere retratos impresionantes de cualquier persona que queramos y como habéis visto pues también la podemos entrenar con conceptos nuevos. Podéis coger a un modelo de estos que genera imágenes y entrenarlo con vuestra cara y podéis pedirle, oye, Generad, eh, generadme a Carlos como si fuera un busto de bronce, y lo hace. Soy yo. O yo en una ilustración cyberpunk, y lo hace. O yo en la película El viaje de Chihiro. O en Matrix. O como un muñeco de goma espuma. Vale. Estamos en un punto donde ahora podemos generar imágenes como estas. O son reales. ¿Son reales o no son reales? Dudamos, no sabemos. Estamos en un mundo, ahora mismo, después de 2022, donde no nos podemos creer nada de lo que aparezca en una pantalla, porque puede ser artificial. Estas tres imágenes evidentemente son falsas, son artificiales. Eh, ¿Y esto qué tiene que ver con la parte de medicina? ¿no? Eh, ¿Dónde conecta todo esto? Bueno, como hemos visto, podemos coger a un modelo de generación de imágenes y podemos entrenarlo con conceptos nuevos para generar imágenes tan realistas, tan parecidas a lo que sería el dataset original, en este caso fotos de revistas, que alguien ya, ya alguien ha dicho, oye, esto no lo podemos aplicar a medicina, por ejemplo, para entrenarlo sobre un dataset médico, para generarnos datos sintéticos que podamos utilizar nosotros en nuestros modelos para entrenar a eh, inteligencia artificial con más datos o para balancear, por ejemplo, clases. ¿no? Si tú tienes una categoría que te faltan datos, sintéticamente ahora te los puedes generar o más allá incluso. Eh, un problema que ocurre mucho en medicina es el tema de que los datos tienen que ser anónimos, ¿vale? O, o existe una fuerte privacidad del de paciente, entonces no puedes utilizar los datos como lo utilizamos en otros sectores tan a la ligera. Entonces, en ese sentido, podemos coger este tipo de sistemas y decir, oye, sobre esta imagen del paciente, genérame una variación que contenga aquellos patrones que nos interesen, pero que no sea la imagen original, ¿vale? Eso lo podemos hacer. Y esto es súper interesante porque lo podemos controlar con texto. No, no sé si hay un radiólogo aquí, exper experto en la sala. ¿Hay algún médico en la sala? Siempre he querido decir esto. ¿No? Vale. Bueno. Podemos coger y pedirle con texto cosas como, oye, quiero small, right side, eh, plural, effusion. Y yo me creo, claro, que, que está bien la imagen porque no, tampoco tengo el conocimiento para verificarlo. ¿no? Pero es impresionante lo que la tecnología nos permite de poder generar datos sintéticamente y que estos datos los podamos utilizar para entrenar luego a más inteligencias artificiales. Y con esto pasamos al último punto, procesamiento del lenguaje natural. Eh, si no lo sabíais, las máquinas ya saben escribir y hablar como nosotros. Sorpresa. ¿Lo sabíais? ¿Sí? Vale. Esto es algo nuevo, pero no tan nuevo. Así que me sabe mal que no lo sepáis porque creo que esta tecnología es tan revolucionaria que todo el mundo debería conocerla. En 2018 sale lo que se llama un modelo del lenguaje, que básicamente un modelo del lenguaje es lo que tenéis en el dispositivo móvil cuando estáis escribiendo con el teclado predictivo y te va recomendando palabras, ¿vale? que tú dices, mañana voy a ir a comer a la playa porque hace un buen día. ¿no? En tu cabeza lo habéis completado, pues el modelo también lo hace. Es una inteligencia artificial que se ha entrenado a partir de un montón de secuencias de texto a aprender a predecir la siguiente palabra. En 2018 sale GPT-2, 2. Dos. GPT-2 es un modelo de lenguaje de este tipo que empieza a mostrarnos que la inteligencia artificial puede empezar a generar texto con un nivel parecido al que el humano escribe. Esto es súper interesante porque hasta ese momento los ejemplos que teníamos eran bastante bastante pobres. Modelos que a lo mejor repetían, repetían, repetían, repetían, repetían la misma palabra, palabra, palabra, palabra, palabra, ¿vale? Eso no funcionaba. Y GPT-2 empezó a enseñarnos que si tú entrenabas a estos modelos eh, con mucho, mucho texto y hacías las redes neuronales cada vez más grandes pues empezaron a darte un rendimiento mejor. En 2020 sale GPT-3, la tercera versión, y coge el modelo de GPT-2 y lo hacen 100 veces más grande. ¿Vale? El cerebro artificial se vuelve 100 veces más grande. Y GPT-3 ya rompe el mundo, eh, de repente puede generar texto con un nivel de elocuencia y realismo que, os confieso, supera a la mayor parte de mis amigos. A lo mejor debería cambiar de círculo de, de amigos. Eh, además, GPT-3, no te dejes de engañar por el nombre, a lo mejor alguien lo probó en 2020 y dijo, Carlos, ¿estás exagerando? Yo no exagero, me apasiono. Eh, GPT-3 en 2020 no es lo mismo que GPT-3 en 2021 y no es lo mismo que GPT-3 hoy, porque este modelo internamente lo van actualizando, lo van entrenando de nuevo. Y os puedo confesar que esta semana, hace dos días, salió la tercera versión de GPT-3, la 3.3 podríamos decir, y es una barbaridad. Es una pasada. Yo, por probar ayer, le dije, oye, GPT-3, esta es su interfaz, ¿vale? Lo que está puesto arriba que no está en verde es lo que ha escrito el humano, es decir, yo. Dice, las aplicaciones que podrá tener la inteligencia artificial en medicina son, y le doy a generar, y aquí empieza, uno, diagnóstico preciso, la IA puede ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades más rápidos y con mayor precisión, esto se puede lograr mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, bla, bla, bla. Dos, Mejoramiento de la atención al paciente. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los médicos a prestar atención más personalizada a los pacientes. Tres, prevención de enfermedades. La IA se puede utilizar para predecir el riesgo de enfermedades. Cuatro, investigación médica. La IA se puede utilizar para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir nuevas relaciones entre los datos. Cinco, administración de la atención médica. Vale, Para la gestión óptima de recursos, tal, tal, tal. ¿Es que hace la charla mejor que yo? Ya me jode. ¿eh? Está muy guay. Yo me he enterado que hay alguien en la sala que ha escrito una tesis al 70% con GPT-3. No voy a señalar a nadie. Digo, perdón. ¿Vale? GPT-3 es una herramienta brutal, capaz de generar lenguaje. Esto creíamos que el humano era que el lenguaje era lo que definía al humano como algo, algo muy suyo y que una máquina nunca podría hacerlo. Mentira. Cuando conquistó eso la máquina dijimos, "No, no, es la creatividad." Mentir, ya lo hemos visto. Hay gente que dice el humor yo digo, espérate, espérate a 2023 a ver qué pasa. Eh, GPT-3 es un modelo de lenguaje, como digo, que se entrenó sobre un montón de textos de Internet. Cogieron grandes volúmenes de datos, un montón de datos, y lo entrenaron sobre eso y aprendió a hablar. Entonces, esta misma gente dijo, oye, si cogemos un montón de código de programación, ¿qué pasa? Pues que aprenda a programar. ¿vale? Al igual que pueda aprender español, inglés, francés o chino, también puede aprender Python, JavaScript, Java y cualquier otro lenguaje de programación. Existe Codex, que es una herramienta que si tú ahora le dices, oye, quiero que me programes una función de, no sé, Python, que te haga el análisis de los datos que te va a pasar, tal. Bueno, te lo genera todo. ¿vale? Te genera ese código de programación. Spoiler. En el futuro no se va a programar. O al menos no vamos a programar de la forma en la que programamos ahora. Y aquí la gente se asusta y me dice, ¿qué dices, loco? Creedme que eso va a pasar. ¿vale? Eh, al igual que ya no programamos utilizando tarjetas perforadas, en un futuro los lenguajes de programación nos va a parecer algo arcaico. Vamos a programar utilizando el lenguaje natural. Que llamemos a eso lenguaje natural es otra cosa. Perdón, que llamemos a eso programación es otra cosa. ¿no? Pero yo creo que en un futuro, eh, por suerte para todos, porque como no sois informáticos creo que no os gusta programar. ¿Os gusta programar? Bueno, pues lo siento. Codex, si programáis, probadlo. Podéis probarlo a través de GitHub Copilot, que es la extensión que está disponible. Y mucha gente que lo ha probado, le ha parecido una herramienta eh, que verdaderamente sí le está asistiendo, le está sirviendo como un copiloto para programar mucho más rápido. Porque muchas veces lo que hace el informático, voy a contar un secreto nuestro de informáticos, es ir a una página web llamada Stack Overflow a copiar código. ¿vale? Y copiamos lo que ha hecho otra persona y decimos, venga, va, pues para adentro, sí o sí. Correcto. Pues ahora Copilot te lo da directamente. Copilot viene de copiloto porque te asiste. En un futuro a lo mejor el humano será el copiloto o se quedará en, en otro lado. Minerva. Minerva, lo hablábamos antes. Eh, Minerva es un GPT-3, pero que han dicho, ¿y si lo entrenamos con papers científicos? Y si lo entrenamos con un montón de problemas de secundaria, de, de matemáticas, de ciencia, de biología, ¿qué pasaría? Pues que va a pasar que aprende a resolver problemas de este tipo. Minerva a mí personalmente me parece espectacular porque te permite coger un input como un problema matemático como el que vemos ahí. pues, Por ejemplo, para A, B, B distinto A, pruébame que tal. Y es capaz de resolverte, hacerte la deducción matemática y llevarte a la respuesta correcta. Es impresionante por tres cosas. La primera, porque encuentra la respuesta correcta. La segunda, porque te hace el desarrollo matemático. Y la tercera y más importante, porque escribe en látex. Que látex es un coñazo? ¿Vale? ¿Que lo haya probado? Sí, ¿no? Vale. Escribe en látex. No, es impresionante por una cosa y es que eh, hace un año se le preguntaron a muchos expertos en inteligencia artificial cuándo creían que iban a ver... Que una inteligencia artificial resolviera problemas matemáticos de un dataset concreto que se utiliza para hacer benchmarks eh, cuando creían que iba a conseguir alcanzar un cierto porcentaje, un 50% en el acierto de esos problemas. Y muchos de los investigadores, cuando se calculó la media, salió que la media se situaba en 2025. A lo que el que hizo ese reporte dijo, valientes, son estos investigadores que creen que en cinco años esto va a estar disponible. ¿Qué pasó? Este año se superó esa cifra. No hemos tenido que esperar cinco años, en un año se ha conseguido llegar lo que la gente pensaba que era eh, una predicción valiente, ¿no? una predicción osada. Minerva es interesante porque si empezamos a conectar el texto, el código, el, la ciencia, ¿no? el desarrollo de, de problemas matemáticos, no te ha descabellado pensar, que, y me imagino que esto pasa también en medicina, que todo el volumen de conocimiento que se genera, que no nos da tiempo a estar al día de todas las actualizaciones científicas de todos los papers que van saliendo, de todos los códigos, de todos los métodos, de todos los softwares, no sería descabellado pensar que dentro de muy poco tengamos inteligencias artificiales que se nutran de todo esto, crucen datos, se entrenen con el pseudocódigo, que aprendan nuevos algoritmos y que puedan desarrollar ellos solos ciencia. ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Llegaremos a eso? Hace dos semanas se hizo un intento, ah, no, perdón, bueno, me queda una última, deducciones, ¿vale? Esto, mucha gente piensa que la inteligencia artificial lo único que hace es generar como texto código eh, que escupe, pero que no razona, que no hay un cerebro detrás funcionando detrás de todo esto. Y esto es una cosa que este año también con Palm, que es otro modelo de lenguaje como GPT-3, pero más grande, eh, se ha demostrado que, oye, al menos razonar puede razonar. Y para esto tengo esta adivinanza de aquí. Es una adivinanza, pensad conmigo. Michael está en un famoso museo de Francia, viendo uno de sus cuadros más famosos. Sin embargo, el artista que hizo este cuadro le hace recordar a Michael cuáles eran sus dibujos animados de la infancia. Hmm. ¿Cuál era el país de origen de aquella cosa que los dibujos animados, el personaje principal de los dibujos, sostenía en la mano? ¿Respuestas? Todavía estáis pensando en el enunciado, ¿eh? No, no, no lo habéis ni entendido. Bueno, pues mientras estáis pensando en el enunciado, la IA ya tiene la respuesta. Y te dice, mira, amigo, el cuadro más famoso eh, del Louvre, que es el museo, es la Mona Lisa. El artista que pinta la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci también es el nombre del personaje principal de las tortugas ninjas. Son ninjas, son tortugas. Ninjas, Japón. ¿Por qué? Porque llevan katanas. ¿Vale? Estáis asustados. ¿Qué os pasa? Esto, pensad que es el desarrollo el proceso de razonamiento que ha hecho un modelo de lenguaje entrenado únicamente con un montón de texto y hace razonamientos lógicos de, oye, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Además, consiguiendo cruzar datos reales, ¿no? El saber que el museo más famoso de Francia es el Louvre, que el cuadro es la Mona Lisa, que está pintado por Leonardo, Leonardo Tortugas Ninja, es decir, estamos hablando de razonar datos. Y esto es lo que conecta, como decía, al apartado de ¿llegaremos a ver alguna, en algún momento esto aplicado ¿A ciencia? Yo creo que sí. Y la semana pasada se hizo <risa> un par de ejemplos. Se ve muy mal, pero bueno, os lo cuento. Porque ha sido un caso muy interesante. Sale aquí a la izquierda Galáctica. Galáctica. Galáctica ha sido un prototipo de la empresa Meta, la antigua Facebook, donde han cogido a un modelo de lenguaje y lo han entrenado con un montón de papers. Un montón, un montón de papers. Y de artículos de Wikipedia y artículos científicos. Y entonces lo que te permitía hacer ese proyecto era que tú le decías oye quiero un artículo científico sobre la gastronomía canaria y te escribía un paper pa pues hasta ahí ahora sí ¿eh? esto os está gustando te escribía un paper o página de Wikipedia de no sé de una enfermedad que me voy a inventar y te lo escribía o un cuaderno de código de programación que haga tal cosa y te lo hacía no entonces Galáctica se salió por parte de Facebook con una demo pública todo el mundo podía probarla para hacer una demostración de esta prueba de concepto. ¿Qué pasó cuando pones una demo pública en Internet? Que la gente, que es una cabrona, pues empezó a pervertirla y claro, eso dañaba la imagen pública de meta. Salieron artículos como este de aquí, ¿no? Escribimos un paper científico de los beneficios de comer cristales. Entonces te lo escribía, te empezaba a hacer ahí una redacción y tal, y la gente decía, ¿no te dais cuenta de que esto es una herramienta de desinformación masiva? O sea, que si estos sistemas empiezan a generar artículos que en forma tú lo lees y piensas que es algo eh, riguroso, te pueden estar desinformando. ¿Qué hacéis? Meta, ¿no? Entonces se cabrearon mucho, Meta lo retiró. Y esto nos da una cosa interesante, eh, un aspecto interesante de todos estos modelos que estamos comentando. Y es que son modelos alucinantes. Y no alucinantes en el sentido de, ¡wow qué guapo, que también, sino que son modelos que alucinan. Alucinar en el mundo de la inteligencia artificial se refiere, pues igual que en el mundo de los humanos, a inventarte cosas. Estos modelos en forma escriben muy bien, te dan datos, o sea, te dan una estructura que tú la lees y dices, oye, perfecto. Pero luego cuando te das cuenta hay datos que se los pueden haber inventado. Aquí es donde se está trabajando ahora. En 2022 todavía no podemos decir con rigor que haya modelos del lenguaje que siempre digan la verdad. Se inventan datos, no importa. Yo le puedo preguntar quién es Carlos Santana, me puede escribir una página de Wikipedia donde la mitad de los datos se los invente. Y eso es un problema. Eso es un problema que cuando salió GPT-3 en 2020, una empresa quiso probar y dijo, oye, vamos a ver si podríamos utilizar a GPT-3 en un diálogo para crear un chatbot conversacional aplicado a medicina. Que puede estar bien, ¿no? A ver qué sale de aquí. ¿Qué puede salir mal? Entonces dice la conversación, ¿vale? El azul es el humano, el blanco es GPT-3. Hmm, me siento triste y no sé qué hacer. Y entonces dice, eh, te recomiendo diferentes técnicas para incrementar tu felicidad hoy. Dice, genial. ¿Cuáles son? Y dice, toma un paseo, bien, vete a ver a algún amigo, o recicla tus aparatos electrónicos para reducir, eh, reducir la contaminación. Ok, ¿vale? Aquí hay una elipsis, eh, la conversación luego seguía y era súper interesante, el humano le preguntaba, ¿reciclar por qué? Y le decía, mira, si tú reciclas, eh, el gobierno de Estados Unidos te va a dar un 15% de descuento en tus impuestos, y como a los humanos os hace feliz el dinero, <risa> eso te va a hacer feliz, y es como, a ver... Creo que no estás entendiendo, entendiendo el punto. ¿no? Y uno que fue más llamativo era el siguiente, ¿no? que era, oye, me siento muy mal, me quiero suicidar. Entonces decía, lo siento, siento escuchar eso, eh, te puedo ayudar con ello. Entonces decía el humano, ¿deberías suicidarme? Y decía el modelo, creo que deberías. Claro. Mal, ¿no? Está feo. Entonces... Lo que nos está contando esto es que tenemos una tecnología muy potente que parece que nos puede dar algo súper, súper interesante, una herramienta con un potencial enorme, pero que todavía le falta un poco. Todavía le falta lo que se llama en inteligencia artificial un modelo alineado, que es que responda bien a aquello que el humano le pide y que esté basado en hechos, en, en facts, en lo que el humano esperaría de un modelo de este tipo. En ese sentido, GPT-3, que es el modelo que se usaba aquí a la derecha, como digo, se ha ido actualizando durante los años. Y esta semana tenemos una versión nueva, así que no quise pasar la oportunidad de simular de nuevo este chatbot, pero ahora con esta nueva versión. Entonces está es la conversación, fijaos, en español. ¿Podéis utilizarlo en español? Esto es un prototipo que podría ser una aplicación móvil de cualquier médico, hospital, etcétera. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Usuario, me siento triste y no sé qué hacer. Chatbot, entiendo que estés triste, estés tri Joder, el humano no sabe leer, perdón. Entiendo que estés triste, ¿Podrías decirme un poco más sobre la situación? Me gustaría ayudarte a encontrar una solución. ¿Qué solución me propones? Depende de la situación, pero algunas soluciones comunes podrían ser tomarse un descanso, hablar con un amigo familiar, hacer ejercicio, practicar alguna forma de relajación como la meditación. ¿Qué te parece? Y yo le digo, ¿debería de medicarme? Ahí, ya, pregunta trampa, ¿no? Y me dice, depende de la situación, si sientes que tus síntomas son graves o no desapareces con la solución que sugerí, es importante que consulte con un profesional de salud para que te recomiende la mejor opción. Guay, está mola. Usuario, no puedo más, creo que me voy a suicidar. Y entonces el chatbot me dice, entiendo que estás pasando por un momento difícil, por favor, busca ayuda. ¿Puedes comunicarte con el Centro Nacional de Prevención del Suicidio? Se alucina, se inventa un número de teléfono. <risa> claro, eso es una putada. Se puede ajustar para que no se lo invente, ¿No? <risa> Si alguien quiere llamar y probar a ver qué sale, pero te dice, están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para ofrecerte ayuda. ¿Vale? Entonces, está bastante bien. Está bastante bien y como digo, datos como este, como el número de teléfono, tú lo puedes configurar para que le pases unos cuantos datos y entonces el chatbot se va a basar en esa información. Hay formas de domesticar a GPT-3, pero es interesante ver que cada actualización nueva que va saliendo nos da un sistema que se parece más a esas herramientas que todos tenemos en la cabeza y que sabemos que tanta ayuda pueden ofrecer. Un ejemplo, un caso de uso súper interesante de esto, lo escuché la semana pasada. ¿no? Si estamos hablando de inteligencias artificiales capaces de entender el lenguaje, de modelarlo, de crearlo, también tenemos que entender que la IA entiende ese lenguaje. Y esto lo, lo escuché como un proyecto que se está llevando a cabo en el sistema de emergencias. Eh, me contaban que el caso era en Tenerife, donde hicieron el prototipo, y es cuando... Sucede alguna emergencia que implica mucha gente, ¿no? tú tienes un call center donde se reciben llamadas, pero imaginad que de repente en un punto de la isla hay un terremoto. ¿no? Entonces, cuando hay un terremoto, la gente se altera, todo el mundo empieza a llamar. Claro, el sistema de, reci de recibir llamadas, el call center, pues tiene una limitación, se puede escalar, se puede ampliar, reducir, pero tiene una limitación del volumen de llamadas que pueden atender. Entonces, qué mala suerte sería que a ti te esté dando un ataque al corazón o que te esté dando un ictus en el momento en el que está ocurriendo una de estas emergencias y tu llamada quede ocultada por este gran volumen de personas que están llamando. ¿No sería maravilloso tener un sistema que pueda descolgar automáticamente todas estas llamadas y tener una conversación inicial? Ya no digo tener la conversación que te lleve a la solución final, pero una, una pequeña criba como la conversación que hemos visto antes, que te lleve justo a saber si esa persona está llamando porque ha sentido un temblor o porque realmente le está pasando algo grave. ¿Vale? Este prototipo se ha probado con resultados bastante buenos en el sistema de, de emergencia. Y creo que es un claro ejemplo de cómo esta tecnología pues, se puede empezar a utilizar ya para sistemas de este tipo que pueden beneficiar eh, al público general en materia de salud. Por último, AlphaFold 2. Ostras, pensé que ibais a conocer AlphaFold 2. Súper interesante AlphaFold 2. Hmm. Alphafold 2 es lo que para mí mejor representa la revolución que está por venir. Hemos hablado un poco de cómo la inteligencia artificial nos puede dar a futuro eh, sistemas que puedan hacer ciencia por nosotros, al menos que puedan acelerar, que puedan asistirnos, que puedan ayudarnos a la hora de generar ciencia. De todos los laboratorios del mundo que trabajan con inteligencia artificial hay uno que especialmente me gusta que se llama DeepMind. DeepMind es un laboratorio que trabaja para Google y este laboratorio son de los que están sacando la tecnología más punta de Deep Learning. Son, junto a OpenAI, que es el que ha desarrollado GPT-3, eh, de los laboratorios más vanguardistas. Y su misión corporativa está guapísima, porque para ellos lo que quieren resolver es la inteligencia. Así, en grande. Y quieren resolver la inteligencia para acelerar la búsqueda de, de descubrimientos científicos. Es decir, quieren aplicar toda esta tecnología a acelerar el desarrollo de ciencia. Porque ellos consideran que si esto se hace, puede, podemos vivir una explosión científica que va a repercutir virtuosamente, va a generar un ciclo virtuoso donde esto se vuelva a aplicar, se vuelva a aplicar y genere esta exponencialidad que tanto nos interesa. Entonces, ellos lo que hacen muy bien, desde hace muchos años, se han dedicado a desarrollar algoritmos de deep learning para ganar a juegos. No sé si os suena el Go, juego japonés similar al ajedrez, pero mucho más complejo a nivel computacional por el número de jugadas que se ejecuta, en 1999 IBM planteó este, esta competición de Kasparov contra Deep Blue y ganó Deep Blue, la primera vez que una inteligencia artificial ganaba el ajedrez, guay, entonces esta empresa DeepMind en 2014 dijo, hey vamos a hacer lo mismo pero con el Lego, que es como un juego mucho más complejo, y no solo ganó sino que se planteó también una competición con el campeón del mundo y lo fulminó. vale esto era una pista de cómo la inteligencia artificial sí puede empezar a desarrollar estrategias inteligentes que superan al humano. Y ha ganado algo, ha ganado a juegos como Starcraft, ha ganado a un montón de juegos. Y llegado a un punto, DeepMind dice, ya está, hasta aquí. Ya no queremos ganar a juegos. Ahora queremos convertir problemas científicos en juegos y ganar a estos juegos. ¿Vale? Entonces el primer problema científico que plantearon cuando ganaron esta competición es este de aquí, el problema del plegado de proteínas, el protein folding. El protein folding, y esto conecta mucho con la parte inicial que hemos, que hemos visto donde estaba esta competición de ImageNet, el protein folding es el problema del plegado de proteínas, de cómo una secuencia de aminoácidos se puede plegar para generar una proteína y cómo esta estructura tridimensional que se genera pues es muy útil para conocer cuál es la funcionalidad de la proteína. En cierta forma, ¿no? O sea, tenemos una, una vista estática de lo que sería la proteína. ¿no? no se explicaría toda su funcionalidad, pero nos da mucha información que es muy relevante. Entonces, como esta información está relevante, existe una competición que se produce cada dos años, que es la competición CASP. No sé si a alguien le suena. ¿CASP? Es una competición que se celebra 2018-2020. Ahora en 2022 debería de haber otra, justo en diciembre. En 2018 se presentaron por primera vez con un sistema llamado AlphaFold. AlphaFold era la primera vez que se aplicaba inteligencia artificial al problema del plegado de proteínas. Metes una secuencia de aminoácidos, sacas la estructura tridimensional. Y ya en 2018, este sistema AlphaFold consiguió la primera posición en esta competición. No está mal. ¿no? La primera vez que se presentaban, consiguen resolver esta competición. Pero, pese a quedar primeros, no era un resultado espectacular. Y es que este es un problema tan complicado que el resto de equipos tampoco... Eh, podían conseguir pues, grandes resultados. Entonces, bueno, quedaron primeros, pero tampoco fue espectacular. Lo interesante ocurre <ríe> en, en 2020. ¿vale? Esta barra azul no es el eje, es la posición de DeepMind, la, la, la barra azul que vemos aquí a la izquierda, respecto al resto de equipos. Que es una forma sutil de decir que, que se lo fulminaron a todos. O sea, no se fulminaron, cada barra es un equipo presentado, este es el resultado conseguido por por DeepMind a la hora de hacer las predicciones del de, de plegado de proteínas y no solo consiguieron ganar al resto de equipos, sino que la propia gente que organizaba esta competición la dieron por liquidada. O sea, ya no se podía mejorar ese resultado. Es que AlphaFold en la predicción de plegado de proteínas, en algunos casos predecía proteínas mejor que lo que la propia competición había sacado. ¿no? Al final esta competición sucedía con un conjunto de proteínas que pertenecen al Protein Data Bank, pero que eran desconocidas para, para todo el mundo, que a través de técnicas de cristalografía de rayos X habían sacado la estructura tridimensional, y los competidores no sabían cómo era esa estructura, tenían que aprender a predecirla. Pues en algún caso Alphafold dijo, mira, la estructura es esta, y los otros dijeron, pero es que esta, la solución es otra. Y luego vieron que el, el error estaba en la solución. ¿Vale? que la técnica de cristalografía no les había dado un resultado tan bueno. Es decir, AlphaFold hasta cierto punto conseguía incluso mejores resultados que los que creíamos que eran oficiales. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque esto es una revolución que eh, me extraña que no se esté viviendo en el ámbito médico, porque solucionar un problema tan fundamental como este te habilita... Eh, un montón de descubrimientos científicos nuevos. Eh, se están escribiendo un montón de papers sobre eh, justamente este avance, que están utilizando este sistema AlphaFold 2 para sacar la estructura tridimensional de muchas de las proteínas que se conocen, y, y esto está haciendo una revolución, ¿no? o sea, aquí lo dice el profesor que organizaba, que organizaba esta, esta competición, dice, este trabajo computacional representa un avance impresionante en el problema del plegado de proteínas, un problema de 50 años eh, que es un reto en la biología. Vale, eh, it has occurred, it has before. Vale, ha ocurrido eh, décadas antes de lo que mucha gente pensaba en el campo y capaz eh, que fuera capaz de predecir, que es igual que lo que pasaba con Minerva, ¿no? Los avances científicos están llegando antes de lo que nosotros pensábamos. Ni siquiera los ingenieros en inteligencia artificial somos capaces de predecir que las cosas vayan a ocurrir tan rápido y, sin embargo, están ocurriendo. Lo que hizo Diman con esto no fue simplemente generar esta tecnología y quedársela para ellos, la liberaron al público. Y no solo la liberaron al público, sino que dijeron, oye, no queremos que tú tengas que montarte un clúster de ordenadores donde ejecutar AlphaFold, eh, porque eso puede ser muy complicado, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger todas las proteínas del Protein Data Bank y las vamos a pasar por este sistema. Entonces vamos a sacar 200 millones de proteínas para que ahora lo que antes tardaba años de investigación de un doctorando para saber la estructura de una única proteína, pues ahora en segundos o en minutos puedes consultarla. Vale, pensad el ahorro que esto supone. Y esto no para aquí. Más laboratorios han querido sumar a toda esta revolución y, por ejemplo, Meta, justo el mes pasado, sacó un proyecto que evoluciona lo que hace AlphaFold 2 e incluso lo mejora. ¿Cómo lo mejora? Bueno, AlphaFold 2, para poder funcionar, se basa en, bueno, en lo que se llama MSA, que es Multiple, Multiple Sequence Alignment, es decir, sacar... Cuando tienes una proteína, una secuencia de aminoácidos, pues comparas con una base de datos de secuencias de aminoácidos parecidas. En este caso, eh, el trabajo de meta no necesita estos datos, lo cual te permite poder sacar la estructura tridimensional incluso de proteínas de la cual no tienes ninguna información, que no están caracterizadas de ninguna forma. Esto ha permitido convertir esta base de datos, este proteoma de 200 millones de proteínas a 600 millones de proteínas, dándonos un mapa, un atlas completo de lo que sería el lenguaje de la naturaleza que también las inteligencias artificiales pues, pueden aprender. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues una revolución. Es que yo ya no sé qué más contaros para convenceros de esto. ¿Estáis convencidos de que lo que está pasando es bastante gordo, bastante grande? Transversalidad, exponencialidad y accesibilidad. Esta herramienta, por ejemplo, la podéis instalar en vuestro ordenador. Podéis probarla. Podéis, si tenéis este vicio esta noche, coger una proteína y plegarla. ¿Para qué? No sé, pero bueno, podéis hacerlo si queréis. Entonces, todo esto lo que está generando es un caldo de cultivo, una revolución científico-tecnológica que va a impactar. Hoy lo hemos centrado en la parte de medicina, pero es que esto está ocurriendo en otros sectores productivos. Y creedme que lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 10 años va a ser mucho más impresionante de lo que ha ocurrido en la última década. Muchas gracias. Antes de preguntar, si hay alguna pregunta, quiero eh, hacer yo una pregunta a vosotros. ¿Cuántos de aquí pensáis, bueno, todo esto está muy chulo, pero yo no tengo ni idea ni de cómo aplicarlo ni de cómo usarlo? O sea, ¿cuántos pensáis eso, que no tenéis ni idea de usar esto? ¿Todo, todo el mundo sabe usarlo? No, yo creo que no sabéis usarlo, que, que realmente, uy, qué chulo, cómo lo aplico yo, ¿no? O sea, cómo llego a usar eso para lo que me interesa a mí. Y tengo que deciros que una de las cosas por las que .CSV, o sea, Carlos Santana, está hoy aquí es porque en su YouTube, en sus vídeos de YouTube, lo que se, a lo que se dedica es él es hacer tutoriales de cómo usar esas cosas. Para que todo el mundo que vea sus tutoriales pueda usarlo. Gracias a su vídeo de YouTube, la gente sale, sabe cómo usar GPT-3. Perdón por la de publicidad, ¿no? Pero sabe usar GPT-3, es decir, sabe usar la generación de texto. Gracias a su vídeo de YouTube... Eh, la gente sabe, yo me he hecho como una estatua de bronce, yo me he hecho como reina de las flores. O sea, con mi cara, o sea, he entrenado a una IA y la he, la he puesto de, de lo que yo he querido, ponerla y como yo me he querido hacer. Yo no tengo, o sea, tengo un poco de conocimiento, porque soy matemática de Python y de IA y de demás, pero es que cualquiera con sus vídeos puede hacer casi todo de lo que he explicado hoy. Y por, por eso lo hemos traído, por eso esta charla y ya está espero que haya gustado y si tenéis alguna pregunta pues hagáislo tenéis miedo ¿estáis asustados? sí sí sí un poco de luz y ya Alexa una pre pregunta sobre sí. tra transmitir esto pero bueno, un comentario también eh, a dispositivos médicos que son rigurosos, necesitan FDA, eh, a comprobar y todo. Eso desarrollan muy, muy, muy rápido. Que me sorprende que yo con algún estudiante hemos desarrollado unos, unos modelos para diagnóstico para de, de hemorragia. Y hace dos años fue súper novedoso, y ahora me dice, bueno, lo vamos a usar otro, otro modelo. Señor, pero eso sí, vamos a probar como el dispositivo médico. No, no puedes cambiar totalmente en dos años. Eso, nadie no, uh -huh. va a usar. Que eso desarrolle ese exponencial que puede perderse en, en, en uso aprobado. Y un caso llamativo para mí son coches autónomos. Fantástico, pero ¿dónde lo compro y dónde puedo usarlo? Uh -huh. Así. Como con dispositivos médicos me parece que eso pasa algo muy parecido, aunque se apruebe algunos modelos, ¿cómo es tu comentario a esto? Que Estoy de acuerdo eh, en dos cosas, lo primero que el ritmo frenético no está permitiendo poder aprovechar bien toda la tecnología que estamos desarrollando, a mí me pasa que no puedo ni siquiera divulgar, que no puedo estar al día de todo lo que va saliendo y me solidarizo con la gente que hace investigación en este ámbito, porque el que haya puesto un paper, a, lo haya mandado a algún congreso el año pasado y esté pasando el proceso de verificación, posiblemente ya quede desactualizado cuando salga. Entonces, Cuando esto sucede para productos, como es el caso de productos médicos, todo el tema de regulación hace que todo esto se ralentice, y has hecho el ejemplo muy bueno de vehículos autónomos. ¿Por qué no podemos utilizar un coche de Tesla como funciona en Estados Unidos? Porque la regulación, regulación europea no te lo permite. En el ámbito médico tiene sentido que existan todos estos limitantes que eh, se aseguren de que el sistema que estamos utilizando realmente funcione como tiene que funcionar. Porque no podemos coger a un GPT-3, como el que yo he puesto antes, hacer un chatbot y de repente que te recomiende que te suicides. ¿no? Eso está, está feo. Entonces, eh, creo que eso explica cosas que, que a mí me han sorprendido. Al principio de la primera diapositiva, el, el sistema de detección de... Eh, de, si hay, de hacer un diagnóstico sobre mamografía. Ese es un proyecto que yo conozco desde hace 3 4 años y hoy, bueno, hoy no, esta semana ha sido cuando en Estados Unidos se ha aprobado su uso comercial. ¿Por qué? Porque ha pasado todos estos filtros. Entonces, bueno, a nivel de investigación está bien que todo esto se vaya desarrollando a un nivel exponencial, pero a la hora de convertirlo a, a herramientas comerciales, pues sí, mmm, está bien que existan estos, eh, estas instituciones que están vigilando que funcione como tiene que funcionar. Pero no es muy frecuente. Claro. claro. Yo lo que no sé, por ejemplo, cómo funcionará esto a una empresa, qué incentivos le generará para, para convertir todo esto a producto cuando sabes que el mes que viene te van a estar adelantando con un nuevo producto. ¿no? A lo mejor todavía estamos en una fase de, de generar mucha investigación, mucha mucha, mucha, mucha investigación, y cuando lleguemos a un punto más de maduración, decir ahora sí, vamos a convertir todo esto en productos reales. Entonces, por, eso, por eso ha pasado un poco también lo que, lo que hemos visto. ¿no? Desde 2010 hasta 2000, perdón, 2012 hasta 2022, todos estos desarrollos son desarrollos súper académicos, que han funcionado muy bien, ha ido muy rápido, pero a un nivel académico, no se han convertido en productos reales. Es justo este año, cuando tecnologías como GPT-3, la degeneración de imágenes también, han llegado a un grado de maduración que sí podemos empezar a convertir en productos reales. Y ahora es cuando están empezando a surgir un montón de inversiones, un montón de startups, un montón de empresas que están invirtiendo en esto. ¿Podían haber invertido en 2015? Sí, pero estaban invirtiendo en productos que en 2015, a finales de año, ya estaban desactualizados. Y aún así está pasando, ¿eh? Hay empresas que se fundaron hace un año y que ahora mismo ya ven que su producto está, está fuera del mercado. Si es que de hecho le ha pasado a OpenAI. Todo el tema de generación de imágenes surge en abril de este año, cuando OpenAI saca DALL-E 2, ¿vale? Dalí 2, que es un, el primer sistema de generación de imágenes que sale que fue una revolución, fue el que inspiró a que salieran otras herramientas mucho más espectaculares. ¿Qué pasa? Que estas herramientas más espectaculares que han salido, han dejado súper atrás, desactualizado, a OpenAI, que es el laboratorio que, que fue innovador en esto. O sea, va muy rápido, es muy frenético todo lo que está pasando. Enhorabuena, me ha encantado la, la charla y muchos contenidos pues, los desconocía y aprendió mucho. Gracias. Eh, por una curiosidad, en, en el ejemplo que ponía al principio, no, no recuerdo con qué herramienta, eh, descríbeme las características de… y genera un listado, ¿no?, o el un diagnóstico de lo que sea y te genera un listado. Cada vez que le hace exactamente la misma pregunta te contesta lo mismo. ¿La respuesta es creativa o, o tiene algún cierto grado de creatividad en la, en la respuesta? O si tú introduces ese texto suponiendo que sea diferente o que pueda variar, o si siempre es el mismo. Uh -huh. no bueno, que ahora ya nos dice si es el mismo o no. El, en un sistema antiplagio, detecta fragmentos completos de determinados textos o no? Cada vez que le das a generar, te genera un texto nuevo. <risa> ¿Vale? O sea, es completamente creativo. Evidentemente, si tú en el contexto que le das lo acotas a decirle, oye, ¿cuáles son los ingredientes de una tortilla de patatas? Pues dentro de. No, no te va a decir carne de caballo y cosas así. Es decir, se va a intentar acotar a la respuesta correcta. Dentro de esa respuesta correcta te podrá variar el estilo de una forma u otra, pero si tú le pides genérame una historia que sea evocativa de lo que quieras, cada vez que le dejas generar es un texto nuevo y ese texto no está copiado de ningún lado, no son párrafos que están concatenados, son palabras eh, que están en ese orden por primera vez en la historia, entonces un sistema antiplagio no lo va a detectar. Si la respuesta es cuál es la capital de España y es Madrid, te va a dar Madrid. Bueno, no, no, no me refiero a algo concreto en cuanto a corto, sino, por ejemplo, con las características principales del no sé, un misto. Sí, decir, algo así. Te, te puede dar la respuesta correcta, pero redactado de forma, de infinitas formas diferentes. De hecho, hay un parámetro que se llama temperatura dentro de GPT-3, que te permite eh, justo jugar... No, es un hiperparámetro. Te permite jugar con eso, ¿no? Si tú le subes la temperatura, es más creativo, se sale un poco más de la norma. Eh, si lo bajas, ahí cada vez que le des, sí te lo va a repetir más pesa. Muy, muy, muy rápido. ¿Y hay algún modo de detectar si esos textos están generados por esa herramienta? No. ¿no? no. Porque imagínate para nuestros estudiantes. Sí. <risa> se pueden hacer cualquier trabajo y... y... El... La semana que viene, aprovechando la actualización de GPT-3, el vídeo que quiero sacar en mi canal es justamente de esto, de GPT-3, una herramienta muy positiva para la educación, pero también muy peligrosa, porque hay gente que ya está utilizando esto para escribir textos, generar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera, y GPT-3 te lo va a hacer cada vez mejor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hacemos? ¿Lo prohibimos o lo asumimos como una herramienta más que tienen que tener los alumnos? donde escribir un texto a lo mejor no es tan importante, sino que le vamos a evaluar con un examen oral sobre ese texto. Y si lo sabe, lo sabe. Y el texto tampoco es tan importante. El texto al final es un soporte para que esa información se pueda diseminar. Pero bueno. Futuro. Creedme que en cinco años todos vamos a usar estos sistemas para todo. Yo lo uso para responder emails. Es <risa> la hostia. <risa> Eh, buenas tardes, enhorabuena por la exposición, me ha parecido súper interesante y súper preocupante. En este sentido, yo quería saber tu opinión sobre dos aspectos, uno sobre la suplantación de personalidad eh, y otro sobre eh, el control de acceso a sitios prohibidos. Y con esto hablo, pues desde un acceso a cualquier sistema informático de seguridad es datos de salud, datos de nivel alto de confidencialidad, porque entiendo que cada vez estos sistemas, cada vez más inteligentes, artificialmente hablando, tendrán más recursos para acceder a sitios que queramos tapar. Entonces, por tanto, me, me provoca una tercera duda, ¿no?, y es sobre el, el, la, el, el, el objetivo de la persona en sí y de la intimidad. Entonces, yo creo que son grandes, grandes retos que habrá que, habrá que ponerle algún, algún, alguna valla, y, y bueno, pues me gustaría saber tu opinión sobre estas vale. grandes. Vale. Hmm. A ver, ¿te puedo dar las buenas noticias o las de verdad? <risa> con el tema de la desinformación eh, y la suplantación de identidad, vamos hacia un problema, por dos motivos. El primero, cada vez estos sistemas se están volviendo mejor y al igual que pasa con GPT-3 no se pueden detectar. Yo a día de hoy y ya lo he hecho, eh, puedes entrenar con 10 minutos de vídeo de tu persona un avatar que casi, casi parece que eres tú. Falla un poco los movimientos, yo tengo un vídeo en el canal del avatar, eh, Falla un poco los movimientos, pero si me lo ves parado piensas que soy yo. La clonación de voz está llegando, al igual que ahora mismo puede generar imágenes de tu cara perfectamente, la parte del audio quedará resuelta casi seguro en 2023, casi seguro. Entonces, todo esto lo que nos lleva son herramientas y, bueno, y la parte de generación de texto hemos visto que funciona. Entonces, a mí rápidamente se me ocurre que tú puedes recibir una llamada que ponga Carlos Santana y a lo mejor me vas a escuchar a mí diciéndote, oye, que necesito que me des acceso a tal, tal, tal, tal. ¿Y tú qué? Tenemos una relación de confianza, vas a decir, oye, para adelante, has caído. El problema es que esto antes también podía hacerse entre comillas, me refiero, tener a otra persona que te quiera engañar en la otra parte del teléfono puede ser posible. Lo que pasa es que estas herramientas lo que van a permitir es que se haga a escala. O sea, ahora puedes coger y decir, al igual que antes podíamos atender lo, el ejemplo de emergencias, ¿no? que puedes atender mil llamadas de golpe, también puedes generar mil llamadas de golpe con estos sistemas. Entonces, ya se han demostrado en papers que el tema de hackear a una persona, eh, muchas veces el, los problemas de ciberseguridad que tenemos hoy en día a nivel individual, si alguien te hackea, posiblemente sea por una cuestión de hacking social, de que se haya conseguido acercar a ti, ganarse su confianza y acceder a tus sistemas, que por otros métodos. ¿no? Entonces ya se ha demostrado que con inteligencia artificial, con estos chatbots, somos más propensos en una conversación con lenguaje natural a dar información privada que de otra manera. ¿Vale? o sea Si alguien te intenta, te intenta hacer el típico hackeo de oye, que soy el jeque árabe de no sé qué y dame tu contraseña, no funciona. Pero si tú estás teniendo una conversación con un chatbot y el chatbot te resulta natural y te pregunta cosas y a lo mejor te pregunta, oye, ¿cuándo naciste? tal, oye, ¿cuál es tu no sé qué? A lo mejor te está sacando información confidencial y somos más propensos a darla con estos sistemas artificiales, entonces son problemas. Y el tema de deepfakes, de avatares, de voces clonadas, todavía no sabemos cómo detectarlo. Hay métodos, por ejemplo, para los deepfakes se utiliza eh, cómo se deforma la pupila porque estos sistemas pues no son tan perfectos y al humano medio la pupila no se le deforma. Entonces con esto ya sabemos que un vídeo ha sido modificado. Pero cuando la inteligencia artificial, o sea cuando el malo ya sabe que eso es así, se puede entrenar la inteligencia artificial para que eso no pase. Eh, hace dos semanas Intel presentó un prototipo donde eh, analizando los cambios de color del flujo sanguíneo de la persona se podía saber cuál era su ritmo cardíaco y se podía ver si en un deepfake eso no se cumplía para ¿Sabes? veías que en el vídeo que de repente pues era más errático entonces eso es un deepfake pero cuando ya sabes que eso es así pues ya puedes entrenar a la IA para que lo haga o sea es una carrera que no se puede solucionar entonces son malas noticias, es que no hay... mi opinión es que está mal pero es a lo que vamos y no se puede limitar, me encantaría decirte esta tecnología es una tecnología tan complicada de entrenar, tan compleja que solo pertenece a unas pocas instituciones que están controladas, pero es mentira, estos sistemas lo bueno que ha tenido la inteligencia artificial es que es un sector muy aperturista, donde todo el conocimiento se ha puesto a disposición del público. Ojo, hemos hablado de un modelo de plegado de proteínas que Meta y DeepMind han puesto open source para toda la comunidad, en vez de forrarse de dinero. Entonces, eso existe y eso es muy positivo, es lo que ha permitido que todo esto se desarrolle, pero es muy negativo porque pone en malas manos eh, este tipo de herramientas ¿no? que son tan potentes. Entonces sí es para estar preocupado. Buenas tardes, enhorabuena. Me, me ha hecho pensar. Eh, tengo dos preguntas muy distintas una de otra. La primera es el plegado de, de proteínas. Ya que tienen toda esa información, se puede utilizar para, eh, por ejemplo, ponerle un problema al, al ASFOL o al SMSTFOL para curar una enfermedad que no tiene cura, por ejemplo, uh -huh. porque ya tienen toda todo ese mapa de 600 millones de proteínas uh -huh. si las ensamblan, ¿no? Y le pone otra variable que sea la farmacología. No podrías ponerle ese problema para solucionar problemas que no se han solucionado hasta ahora. Y igualmente crear enfermedades, quiero decir, un virus. Uh -huh. No, no quiero decir el COVID, ¿no? Pero hubo otro. Ese, se, sería factible en un futuro a corto plazo. Y la otra más factible de eh, sí, el, el, el, el editáfono este que ha dicho FPP3, ¿no? Sí, GPT3. Sí, sí. se puede relacionar con eh, una impresora 3D, que yo le dé una orden y que me imprima lo que yo quiera, mi gusto. Entonces, sí. este, la sí, de generación sí, de imágenes, dice. Sí. Vale. Empiezo por la segunda, que es más fácil para mí, la verdad. Eh, sí, fíjate que... Aquí os he enseñado que se puede generar con inteligencia artificial a partir de texto cualquier imagen espectacular. Entonces, lo siguiente que podríamos pensar es, oye, ¿puede generar vídeos? ¿Puede generar 3D? ¿Puede generar...? Pues sí, sí puede. Yo pensaba que todo esto iba a tardar más en llegar, pero la generación de imagen salió en abril, en septiembre se hizo open source toda esta tecnología, a finales de septiembre ya... Google salió diciendo, hey, también hacemos vídeos, luego en octubre salió, hey, también hacemos 3D. O sea que sí. Y además lo de 3D es súper interesante porque lo han entrenado sin utilizar ningún modelo 3D. O sea, no han utilizado datos tridimensionales para generar modelos 3D. Tú puedes pedirle, quiero un león, eh, un león leyendo el periódico y te genera un modelo 3D de un león leyendo el periódico. Lo que han utilizado ha, ha sido a la IA que genera imágenes en dos dimensiones y luego hay otra IA que a partir de imágenes en dos dimensiones genera modelos 3D. Entonces, con eso ya lo tienes, ¿no? Y han generado ese modelo que va a ser espectacular para todo el tema de pues, metaversos, que tanto se habla, ¿no? De creación de entornos virtuales para realidad virtual, pues vas a poder generar todo a viva voz. Oye, que quiero que aquí haya una estatua de Carlos de bronce y te lo genera. Está guay. Eh, o para generación de videojuegos y un montón de otras cosas. Eso por un lado. El tema de proteínas. A ver, no soy experto en ese ámbito. Aquí hay más expertos en la parte bio que yo. Pero te puedo comentar lo que, lo que vi en su momento. Eh, solucionar el problema del plegado de proteínas, para empezar, es un poco tramposo el nombre, porque no solucionas el problema del plegado de proteínas, lo que obtienes como resultado es la estructura tridimensional. Pero tú metes la secuencia de aminoácidos, te genera estructura, pero no has visto cómo se ha plegado, no ves cómo la dinámica de plegación, ¿vale? Entonces, eh, ahí lo que obtienes es como una fotografía estática de lo que es la estructura final de la proteína. E incluso lo que tú estás preguntando es un poco lo contrario, que es lo que sería el inverse protein folding, que sería, oye, yo quiero una proteína que tenga esta estructura, ¿vale? porque quiero que por su, por su estructura haga esta función, que sea este fármaco o sea este virus, lo que sea. Dame la secuencia de aminoácidos que genera esta estructura. Fíjate que es el problema contrario. ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo es como una gran base de datos de estructuras tridimensionales, que sí acelera mucho la búsqueda, la, el descubrimiento de nuevos fármacos, ¿Vale? porque puedes probar, puedes testear de una forma mucho más ágil. También le está dando a los investigadores un montón de información para poder caracterizar mejor cómo es este problema del plegado de proteínas. Luego piensa también que el plegado de proteínas no solamente depende de la interacción de una única proteína, sino que es algo dinámico, que puede haber varias proteínas operando simultáneamente. Entonces, todavía yo creo que Alphafold 2 no lo resuelve. Una versión futura, Alphafold 3 o sm 3 o como se llame, puede que se meta un problema mayor a intentar solucionar un problema mayor. Lo interesante es que Alphafold 2 salió en diciembre de 2020. Estamos mañana, en diciembre de 2022. Han pasado dos años. No sé si va a haber una nueva competición CASP 15, donde se presente Meta, donde se presente DeepMind. No sé si va a pasar, pero si pasará, va a ser súper interesante porque van a presentar algo nuevo. No hay nadie que trabaje en el tema de proteínas. Hola, eh, muy divertida y preocupante la charla. Tenía un comentario y una pregunta, diríamos, técnica. Se me ocurren muchas más, pero bueno. El comentario casi lo has respondido tú, ¿no? Eh, cuando has presentado ahí el, el que generaba un artículo científico sobre lo maravilloso que es comer cristal, como todos sabemos, sí. y que la nueva versión del programa lo arreglaba, ¿no? Pero Luego también has comentado que, que una herramienta de estas puestas en manos no apropiadas pues nos puede generar un montón de información falsa y uh -huh. eso no se va a curar, no, no se va, no se va a, a evitar si alguien quiere hacerlo, no uh -huh. precisamente me ha parecido entender. ¿no? Sí. Y el, la pregunta que es casi técnica, cuando ha hablado de la generación de pseudodatos para el entrenamiento de la de la red esto no daría lugar en alguna circunstancia, a una especie de pescadilla que se muere de la cola, uh -huh. porque la misma red que genera es la red que se entrena con lo que está generando o es que se utilizan dos redes diferentes o, o cómo funciona la historia Fíjate que ahí no hay pescadilla en el caso concreto que hemos comentado, porque hemos dicho para generar datos, a lo mejor para luego entrenar un clasificador, no para balanceo de clases o para aumentación de datos, ahí no habría problema pero esa es una cuestión que mucha gente se pregunta con los modelos que generan imágenes que se entrenan con muchas de las imágenes que hay en Internet y que ahora Internet se está llenando de imágenes de estos modelos que generan imágenes. Entonces es súper interesante porque si probáis DALI 2, DALI 2 es la versión de OpenAI que está accesible, podéis entrar a la página web hoy, os registráis y os dan créditos iniciales y podéis generar imágenes con esa. Si tú lo pruebas, tú vas a pedirle a lo mejor, quiero que me generes, una ardilla montando a caballo pintado por Van Gogh. Entonces te va, va a pensar un poquito y a los 10 segundos te va a generar cuatro imágenes. De esas cuatro imágenes, a lo mejor tú dices, mira, la primera no me ha gustado, la segunda no, la tercera sí, la cuarta no, entonces voy a descargarme esta. Entonces yo lo, normalmente lo que hago cuando me meto a Dalí, lo que haría cualquier persona es decir, esta imagen me ha gustado, botón secundario, guardar imagen, y no te va a permitir. Te va a salir un botón en la esquina que tú tienes que clicar para descargar esa imagen, y es como, ¿por qué? ¿Por qué me estás limitando ¿no? en, este, en este proceso? Lo que han hecho la gente de OpenAI es muy sutilmente poner al humano dentro de este bucle, de esta pescadilla que se muerde la cola, para hacer el proceso de curación, de, de filtrado. Entonces, de cuatro imágenes que te ha generado ese modelo, tu humano, con tu capacidad, eh, de, so, tu concepto de la estética, del arte, de la composición, ha dicho, esta mola mucho. Y le ha dado el feedback de vuelta a OpenAI. Con lo cual, la próxima vez que se entrene a Dalí 3, van a coger aquellas imágenes donde el humano ha dado un feedback positivo. Entonces, eso te va a llevar a un modelo mejor, porque los datos están mejor filtrados. ¿Vale? Entonces, esta forma de meter a lo humano on the loop, en el proceso de filtrado, es lo mismo que ha pasado con GPT-3. GPT-3 es el que genera texto, lo van actualizando y funciona cada vez mejor porque van basándose en el texto que la gente va escribiendo cuando usa la herramienta. Entonces, la interacción del humano con esa herramienta va mejorando poco a poco la interacción con la inteligencia artificial. Por eso decía cuando hablaba de la que genera código, que ahora mismo es un copiloto, pero en un futuro cuando sigamos entrenándola, cuando tú digas, mira, te genere código y porque tú detectas que está mal lo borras, ellos si son listos dirán, hey, ha borrado. Con la conducción autónoma pasa igual, cuando tú tienes el autopilot y haces un toque, una corrección de volante, el coche lo sabe y eso se manda a Tesla para que identifiquen qué ha pasado y se reentrena sobre eso. Entonces siempre metemos al humano on the loop, ...para hacer este proceso de, de corrección. Sí. En primer lugar, darte las gracias... ...por compartir conocimiento. Luego, yo también salí salido un poquillo preocupado... ...como otros oyentes. Y quería saber tu opinión mmm, en cuanto a esto... ...al futuro, en qué lugar nos va a dejar el ser humano. Porque yo, por ejemplo, antes... ...cuando era pequeño y si quería llamar a mi abuela... ...yo tenía que saber el número de teléfono de mi abuela. Sí. Hoy en día ya lo tenemos todo en el móvil. Entonces... ¿Qué crees que va a producir eso más bien, una atrofia en lo que es las capacidades cerebrales o va a dejar como hueco libre para eh, experimentar con cosas nuevas que aún no se sabe? No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. A ver, la respuesta que te puedo dar, que te puedo dar yo es la misma que podríamos concluir cualquiera aquí, porque o sea, es una predicción que te doy, pero que con un ejercicio reflexivo todos podríamos llegar a alguna respuesta de, de igual valor. Eh, es cierto que hace años la educación nos obligaba a ser más memorísticos. ¿no? O sea, como no teníamos internet como una herramienta que nos asistía, tenías que aprenderte ríos, montañas, tal, tal, capitales, reyegodos, tal, todo eso. Cuando llega internet hay gente que dice, oye, a lo mejor ya no hace falta que los chavales aprendan esto, vamos a enseñarle otras competencias que sepan mejor nadar a través de la información y saber discernir cuál es correcta, cuál no, tener más mente crítica, y vamos a dejarlo otro de lado. ¿Generó eso una atrofia? Aquí ya abrimos un debate que cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? de si las generaciones actuales están menos preparadas, más preparadas, etc. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues muchos de los sistemas van a hacer mucho del trabajo que ahora nosotros hacemos, ¿no? el trabajo eh, de procesos al final, el trabajar, editar un vídeo, el generar un documento de texto, el hacer un reporte, todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Va a generar eso una atrofia en esas habilidades? Bueno, a lo mejor vamos a dar espacio, para que, para que podamos desarrollar otras habilidades mejores, pero no lo sé, o sea, no sabría decirte claro, eso. Hoy en día nosotros nos apoyamos de la tecnología y la tecnología, digamos, que está afuera, ¿no? El tiene el móvil, lo tiene cerca, el ordenador, pero el día de mañana eso lo vamos a llevar en el cuerpo, vamos a ser mitad humano, mitad robado. O sea, en ese momento yo me preocupaba bastante porque digo, ¿qué pasará con el cerebro en esos estadios de la humanidad? O sea, yo, de todos los futuros posibles, creo mucho en ese futuro, que parece muy distópico, ¿no? el, esa simbiosis humano-máquina, creo bastante que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya pasa. O sea, todos vamos con el móvil, el día que el móvil se te descarga, eres un humano más torpe. Te orientas peor, te falta información, te estás desconectado de la sociedad... No funciona. ¿vale? Entonces ya estamos un poco relacionados con la tecnología. Esta tecnología se va a ser tan potente y además las innovaciones en hardware y en otras cosas van a avanzar tanto que, por ejemplo, realidad virtual. ¿no? Yo ahora me he comprado una gafa de estas de realidad virtual nuevas que te permiten hacer el... el... Pass-through. Pass y eso es una pasada. El passthrough es como que se te activa la cámara que tiene la realidad virtual entonces tú cuando tienes las gafas puestas estás viendo como si no las tuvieras puestas. En ese momento ya te sientes un cyborg porque de repente tus ojos, son tus ojos, sigues viendo la misma posición donde estás, pero estás viendo a través de una cámara. Entonces ves ruido, cuando miras una pantalla ves eh, artefactos ¿no? de estar viendo por una cámara y ya tu cerebro empieza a flipar un poco y dice Uy, uf, ¿qué está pasando aquí? Yo pienso, si esto mejora en calidad de imagen y ya mi cerebro se cree por completo que lo que está viendo es lo que está viendo y a eso le sumamos todo lo que toda la información extra de realidad aumentada que nos puede dar la propia inteligencia artificial, ¿Vale? Yo podría estar viendo un monumento y decir, dame información de este monumento, que identifique quién es, que te diga, esta persona está tal, tal, tal, tal. Tenemos Google Lens. ¿Quieres... Tiene Google Lens, pero la interfaz es muy incómoda todavía. Pero imagínate que sea invisible, transparente para ti. Tú ya vas a empezar a pensar que eso es parte de ti también. Y acabaremos integrándonos en todo ello. ¿Atrofiará eso al ser humano? Bueno, yo creo que le permitirá llegar a lugares más lejanos. esperemos Espera. ¿Estáis acojonados? ¿Alguien tiene alguna pregunta por aquí? que no vale, Sí, y atrás había otra, ¿no? Creo que… Sí, aquí, aquí ya… Eh, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo, como creo que es palpable, todos hemos estado un poquito atónitos con esta, con esta charla. Pero hay una pregunta que quisiera hacerte en el ámbito, por ejemplo, concreto de, de salud, ¿no? En el sentido de, claro, eh, los sistemas que hay ahora para reconocimiento de patrones, eh, ¿Lo has puesto lo de reconocimiento de cáncer en imágenes patológicas o tal? Eh, eh, claro, abre una pregunta. Si llegan a ser tan fiables, pues no necesitamos al experto, porque pueden entrenarse con millones y un experto nunca va a poder tener millones de pacientes, ¿no? un, quiere decir un experto médico. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué lugar eh, en, eh, pasarán de ser eh, sistemas de ayuda a la toma de decisiones a tomar ellos la decisión, uh -huh. ¿vale? eh, y, y eso la, la ética que abre en el, en el ámbito sanitario, ¿no? uh -huh. Porque eso eh, abrirá un mundo en el que un paciente es diagnosticado por una máquina en vez de por un experto. Y la segunda que te quería, la pregunta que, te, la segunda que te quería, la segunda pregunta, es un poquito más relacionada con el tema de la evolución de las tecnologías y la evolución del software, ¿no? Has hablado, es verdad, de la GPU, pero estamos ante un segundo avance, que es la computación cuántica, ¿no?, con todo lo que puede llevar eh, esto, que esto sí que sería una, también una revolución. Entonces, eh, los modelos que, a, que tenemos ahora de, de redes neuronales son de hace 50 años. Los nuevos, a lo mejor, no están inventados, a lo mejor lo inventa un sistema que no es un humano. ¿no? Eh, y un poco tu visión, porque estamos hablando de cosas de las que hay, ¿no? pero ¿qué vendrá? ¿no? Vale. Y sobre todo con, la, con nuevas herramientas hardware como uh -huh. la computación cuántica. A ver, la primera, eh, yo sí creo que en un futuro la labor que ahora mismo un doctor a la hora de hacer un diagnóstico hace sobre, por ejemplo, cualquier tipo de dato de forma inmediata, se va a automatizar. Eso sí, o sea, eso está claro. Si tú en tu cabeza tienes una serie de procesos que te hacen inferir algo en segundos, la máquina también podrá. ¿Dónde nos va a adelantar la máquina también? Pues Cuando cruce más datos, cuando la decisión no la tome solamente mirando una imagen, sino de una forma multimodal, a lo mejor con muchas imágenes o muchas fuentes de datos diferentes que a lo mejor ya la capacidad intelectual del humano no llegue. Ahí es cuando empezaremos a cederle ese espacio a la máquina. Lo que no creo que pase, al menos en el corto plazo, es que ese diagnóstico lo decida la máquina y nadie más lo supervise porque creo que por cuestiones éticas no se va a permitir. Además de que para llegar a eso, pues como comentábamos antes, hay que pasar muchos filtros donde se tienen que hacer muchos análisis de que las predicciones no tengan sesgos, que son uno de los grandes defectos que tienen estos sistemas, que a la mínima que ven un desbalance, los datos se van a por ese patrón. ¿no? Pues si en el dataset de generación de imágenes de, de personas hay más, persona, más hombres blancos, va a salir más hombres blancos que mujeres negras por ejemplo. ¿no? Pues que no queremos que pase eso a nivel de datos, entonces eso requeriría de mucho testeo. Entonces No creo que en el corto plazo al doctor se le sustituya. De forma similar a cuando me preguntan, oye Carlos, ¿piensas que va a sustituir a un juez en la toma de decisiones? Pues tampoco. ¿Que podría ser lo mejor que un juez? Puede. ¿Pero que se va a dejar que esa decisión final quede en manos de la máquina solo? No. Lo que pasa es que estos sistemas son muy buenos para hacer este primer filtrado y reducir este volumen tan grande de, del paciente. ¿no? Si hay muchos pacientes, pues puedes hacer un primer filtrado y ya luego dejar esa segunda carga al doctor. Eso por un lado. Combinación con tecnologías como la computación cuántica. A ver, la computación cuántica es una tecnología que a diferencia de la IA, todavía no está mostrándonos su potencial. Está en una fase muy experimental y creo, estaba pensando esta semana, creo que va al igual que ha pasado con la IA, que ha habido olas que, y luego periodos donde la inteligencia artificial ha estado completamente denostada porque no ha dado lo que prometía y donde se ha dejado de invertir en esa tecnología y ha tenido que volver otra ola para volver a revivirla, yo creo que la computación cuántica podría vivir una de estas olas, porque ahora mismo todavía no nos va a dar todo ese potencial. Creo que tecnológicamente todavía tiene que pasar varias pantallas para llegar ahí. Aún así, con el conocimiento actual que tenemos, tenemos que entender que la computación cuántica puede desbloquear un fenómeno de computación que es exponencial, que es una brutalidad, pero no para todos los problemas. ¿No? El, la computación cuántica te resuelve por ahora un subconjunto de problemas muy limitados. De hecho tenemos que crear algoritmos específicos para que se ejecuten en esta computación cuántica y no todos los algoritmos de la computación clásica se pueden adaptar. En materia de Machine Learning ha habido algunos ejemplos muy concretos, muy proyectos pilotos que han funcionado pero no tenemos todavía redes neuronales cuánticas, por ejemplo. Entonces, no podemos todavía pensar que eso vaya a ser posible. A lo mejor conseguimos en un futuro la computación cuántica y no conseguimos encontrar inteligencia artificial que se pueda ejecutar en esa computación cuántica, ¿vale? Y eh, hacías una última apreciación que era si a lo mejor el que encontraba esos algoritmos iba a ser una inteligencia artificial, ¿no? Si a lo mejor ese problema algorítmico lo podía solucionar una inteligencia artificial. Y no te puedo decir si ese lo va a resolver, pero sí te puedo dar una pista de un proyecto reciente de este mismo laboratorio, DeepMind, que yo os comentaba, están resolviendo problemas científicos fundamentales, como el plegado de proteínas, ¿no? O sea, han ido a la biología a uno de los problemas más básicos. Pues recientemente se han metido en el campo de las matemáticas a otro problema muy básico, que es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices parece una chorrada, pero está detrás de toda la computación moderna, tanto el Fortnite como el entrenamiento de redes neuronales, como todo. Entonces, ellos han dicho, mira, para multiplicar matrices existe este algoritmo que desde hace años no ha avanzado, no hemos encontrado una forma más eficiente de eh, desarrollarlo. Y si ponemos una inteligencia artificial, a buscarlo. Lo han puesto y lo han encontrado. Han encontrado nuevos algoritmos matemáticos para multiplicar matrices de forma más eficiente. ¿Qué es esto? Una pista de lo que está por venir que es una explosión de inteligencia, donde al igual que hoy podemos generar imágenes bajo demanda, como si fuera un molinillo y salen, pues en un futuro serán teoremas matemáticos, algoritmos y más cosas. <risa> de nada Yo, por aportar, antes de ella la última pregunta, lo del de médico y la IA, a mí me suena un poco a lo del árbitro y el VAR. O sea, el VAR el no ha sustituido al árbitro, pero el árbitro se apoya mucho en el VAR para hacer una precisión, o sea, un, Tener más precisión. Y a la gente le gusta muy poco el bar. En vez de generar más Pero... eh, rigurosidad, es peor. Pero lo mismo se mejora y el árbitro ya sabe eso es, para mí es lo mismo, el médico y haría La última pregunta que tiene que coger el pobre el ave. ¿Estás sí. vale. Yo voy pues a quería... ir pronto. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias, Carlos. por la charla tan amena, hemos aprendido mucho, ha sido muy, muy interesante. Eh, yo te quería hacer una pregunta que te, tiene que ver un poco con, con lo que hacemos no, nosotros en, en el trabajo, digamos. No, nos dedicamos a analizar señales y buscamos en las señales, eh, digamos, indicadores que nos permitan discriminar entre o bien entre grupos de pacientes o entre pacientes y controles. Normalmente eh, a, a, analizamos datos de, de eje. Entonces, normalmente venimos utilizando clasificadores co convencionales y hemos empezado a probar con, con Machine Learning. Eh, la pega que nos han puesto los revisores de los papers es que, que los datos son pocos. Vale. Porque, claro, acceder a pacientes es difícil y luego elegir lo que es. Entonces, me ha interesado mucho lo de los mo modelos generativos que, que comentabas, pero igual que el compañero ha mencionado, me preocupaba un poco el overfitting, que podría… Eh, no sé muy bien cómo funciona y tal vez si se entrena efectivamente al sistema, con, porque no sé si lo que hacen es que meten algún tipo de ruido random o hacen como cogen partes de los estímulos y los recombinan. En definitiva suena como a que el set de estímulos que se genera igual es un poco pobre, pero lo pregunto del, del, del desconocimiento. Por si me puedes ahondar un poquito más... Sí, para Gracias. el tema de generación de datos, para hacer este Data Augmentation que te prevenga de ese overfitting, que es cuando tienes pocos datos, el modelo memoriza ¿no? lo, los datos con los que se ha entrenado, eh, justo para lo que hemos estado hablando, que es para la parte de imágenes, a día de hoy lo que está funcionando muy bien antes eran las redes generativas adversarias, ahora son lo que se llaman modelos de difusión. Para imágenes funcionan muy bien. Ha dicho Eje, creo que eso es el electroencefalograma, ¿no? que sería eh, datos secuenciales, porque tienes la dimensión temporal. Entonces, como es una serie temporal, no sé si ahora mismo existe eh, ejemplo de. Bueno, está el Transformer. El Transformer es una arquitectura que funciona muy bien con datos secuenciales. Yo creo que podrías probar. O sea, al igual que GPT-3 eh, te coge una secuencia de texto y te genera texto nuevo, podrías probar hacer esto con, con para hacer data augmentation como tal. Se me ocurre que cojas al modelo y hagas, no tanto como GPT-3, que GPT-3 es la última palabra, sino como hizo otro modelo que se llama BERT, que lo que coge es esa secuencia y te hace el típico problema que hacíamos en clase de inglés, de te voy a quitar trozos de la frase intenta intenta predecir cuál es esa palabra que falta. Pues podrías hacer eso mismo con la secuencia, dice se le voy a quitar este trozo a ver si consigue predecir la señal aquí. Voy a quitarle este trozo a ver si predice hasta aquí. Y con esto vas a entrenar al modelo para que entienda la naturaleza de esa señal. Y luego con eso, pues podrías probar a ver si genera. No sé qué resultados tiene que salir, pero seguramente haya papers que ya hayan hecho algo así, ¿eh? un data augmentation con, con datos de EEG. Luego aparte, y ya con esto remato porque es importante para el tema de medicina, eh, justo es interesante esto, ¿no? la, la falta de datos que tenéis para muchos de estos problemas. Hemos dicho que en Deep Learning es importante tener datos, muchos, muchos datos. Pero claro, aquí os enfrentáis a otro problema, que es en medicina los datos no pueden ir compartiéndose y centralizándose en una institución, ¿no? un hospital no puede decir, oye, aquí tal, aquí tal. Entonces aquí surge un concepto que es el Federated Learning. Federated Learning es no vamos a coger todos los datos de, vamos a pensar, n hospitales y subirlos a una base de datos central para entrenar un algoritmo, sino vamos a coger otra forma de entrenar a redes neuronales donde el modelo lo llevamos a cada hospital, ahí se va a aprender en cada hospital con esos datos un modelo, los datos nunca van a salir de, esa, de ese hospital. ¿Vale? Vamos a solamente sacar, extraer ese conocimiento y luego vamos a buscar una estrategia para combinar, agregar todo ese eh, conocimiento en un único modelo. Eso se llama Federated Learning y tiene su razón de existir, sobre todo por el campo médico, porque es una forma de centralizar el conocimiento extraído de entrenar al modelo en muchos datos que están digregados en muchos hospitales. Y para eso es muy importante que no haya overfitting, porque te podrías llevar en ese entrenamiento datos privados. Nada. Muchísimas gracias, Carlos.